la hora de dar inicio a esto que es Relatos Oscuros. Buenas noches a todos los escuchas en los diferentes podcasts y transmisiones en redes sociales. Deseo que esta noche de viernes salgan los espíritus debajo de sus camas salgan los espíritus dentro dentro de la taza del baño que salgan los espíritus en las calles donde estén todos ustedes que salgan los espíritus entre las sábanas esta noche hoy quiero que pongan mucha atención que se relajen apaguen las luces Y estemos listos para saber, estemos listos para saber los misterios del mundo. Porque hoy, hoy hablaremos con los espíritus. Primero vamos a dar la bienvenida a nuestra espiritista, eh, ella es francesa. Y Bonjour. Ha tenido eh, diversos diversos cursos sobre el espiritismo en toda Europa, además de haber leído gran cantidad de estos temas y ser eh, entusiasta de que los espíritus se comunican con nosotros. Experta en radiostesia y también en psicoimágenes y psicofonías, pero esta noche nos acompaña para hablarnos sobre el espiritismo moderno. Buenas noches, Andrea, desde Francia. Hola, buenas noches a todos. Qué bonito volverlos a ver hoy aquí. Y hoy vamos a tener otro tema muy bueno como todos los días. Eh, quiero mandar saluditos que me saludan sí. hartos. Hola, Claudia. Hola, por ahí, ¿quién más me saludó? Katy. Eh, Goz, hola. El Bromas. No, el bromas me cae mal porque siempre entra a decirme cosas feas. Ah, sí. Tiene como 35 mil eh, perfiles. ¿Cómo sabes? Porque sé cómo escribe, escribe de la misma forma. Oh, Yo ah, Soy bueno. investigadora. Sí, también. claro, también <risas> te, por toda trayectoria entiendo. Claro. Te identificas. Claro, claro. U ¿Boogie? ¿A Boogie? No, creo que es nuevo, pero igualmente. Hola. ¿A Miau? Eh, a Miau, hola. Eh, hola, Julián. Hola, Roque. ¿Qué que Roque está todos los días. A Leo. Eh, ah, Leo. Hola, Leo. Hola, Prueba. Prueba siempre está tan bien. Es que todavía no han llegado todos. Todavía no han llegado todos. Uh -huh. y... Falta Lisset, falta... faltan hartos. Alberto, también saludos. Buenas noches a buenas, todos. Buenas, buenas. Ya Alberto. estamos en vivo y en directo. Desde Mexicalpan de los Michigüiles, Volcón, hola. Hola Carla. Para todo el mundo. Saludos hasta la Unión Americana, hasta Canadá y hasta la Patagonia en hola, América. Sergio. hasta la Patagonia. También mandamos <risas> saludos a Iberoamérica y a España, que también nos escuchan. También mandamos saludos hasta África, en aquella ciudad que habla español, seguramente esta noche nos estarán escuchando, porque hoy, hoy va a ser muy serio, si, si notaste, he empezado esta transmisión bastante serio, uh -huh. sí bueno, porque hoy vamos a hablar del espiritismo, espiritismo, espiritismo, moderno, moderno, modern. aquí aquí, en relato, sí. relato, no te veo los Oscuros, ojos, dice Oscuros, Claudia, Oscuros, Oscuros. Pero claro, está misterioso hoy, entonces por eso no le ven los ojos, porque se le sale el espíritu. Hoy vamos a hablar de los espíritus. Eh, Andrea ha hecho una labor titánica para que todos ustedes el día de hoy Angela conozcan. Luque. Colombia, eh, Aprendan sobre el espiritismo moderno. Sí. Y esto tiene que ver. Para con, que llamen sus espíritus, espíritus. Con, esto tiene que ver con Alan Kardec, pero antes de que iniciemos con Allan Kardec y toda esta historia... Pues bueno, primeramente, Exacto. ¿crees en los espíritus, Andrea? Yo sí, yo sí creo. ¿Crees que las personas que fallecen y su resto, su restos, sus restos quedan en algún sitio, esto hace que su alma o su espíritu siga anclado a esta realidad? Sí. ¿Por qué crees que los espíritus queden deambulando en la tierra si es hora de ir hacia la luz? por muchas formas. Yo creo que una es por cosas pendientes, dos, porque no se quieren ir, algo los ata aquí, eh, familia, eh, no quieren abandonar como este plano, o tres, porque uh, no son espíritus, sino demonios, quizás si los confundimos con espíritus. Ok, entonces, hablemos de que eh, en la Tierra, en esta existencia, moran entes que no podemos ver. Pero sí. que de vez en cuando, uy, como el que pasó ahorita ahí afuera, ¿no viste? Pasó una sombra. Otro gato. Pasó una sombra. Bueno, a veces los pueden ver, los pueden escuchar, incluso los pueden sentir. El espiritismo está desde épocas bíblicas, desde las primeras civilizaciones, sí. pero vamos a dejar todo esto atrás, a menos de que tú quieras decir algo del espiritismo antes de Alan Kardec. ¿Quieres hablar del espiritismo en alguna época de, de la historia? Mm, quizás algo muy rápido, y es que el espiritismo eh, fue un auge en europa eh, más o menos en el siglo 18 19 y eh, por ser un auge era como que ya casi iba a terminar la inquisición cuando esto fue pues había como una pelea entre el espiritismo y la inquisición y por culpa de estar casi a término la inquisición se quemaron muchos libros muy buenos sobre el espiritismo bueno, ahora vamos a ir precisamente en el inicio del espiritismo moderno, pero antes quiero mandarles saludos a todos, agradecerles que esta noche nos apoyen con sus superchats, las compartidas, las donaciones, los likes, las llamadas telefónicas, los comentarios, los mensajes por WhatsApp, que ustedes interactúen con nosotros para que este tema lo podamos disfrutar esta noche de viernes, cuando son casi las 11 de la noche. Hola. El número está en pantalla, el número de WhatsApp. Y bueno, eh, el inicio del espiritismo moderno comienza el 31 de marzo de 1848, cuando en la casa de los Fox en Nueva York, los Fox es una familia que no tiene nada que ver con el Fox de aquí de México, eh, comienza a tener sucesos sobrenaturales. Me encantaría hacerle leerles eh, cómo inicia el espiritismo moderno con este caso de las hermanas Fox. Es el caso más eh, importante de la era y de la época de la comunicación con el más allá. Dice... En la casa de los Fox comenzaron a, produ a producirse ruidos y golpes extraños en paredes y muebles, además de pasos que rápidamente entraron, a alentaron a la familia, lo cual no tardó en llegar a la conclusión de que en la vivienda moraba un espíritu. Paola nos mandó eh, dos dólares. Saludos a Wix desde que se te acaba el tiempo. Le mandamos un abrazo a Wix y también a Paola, la reina de los morollos. Entonces comenzaron a escuchar los Fox ruidos, pasos. Había una presencia en su casa, la escuchaban constantemente. Los Fox residían en la casa desde finales de 1847. Solo tres de las siete hijas, Catherine de 12 años, Margareta de 14 y Lía de 34 años vivían en esa casa con sus padres. La convivencia era tranquila, la relación entre padres e hijos estupenda y todo transcurría con la más absoluta normalidad, hasta que transcurridos unos meses de estar viviendo en el inmueble, unos extraños ruidos y golpes empezaron a preocupar a la familia, sobre todo cuando estos sonidos comenzaron a manifestarse junto a otros fenómenos que todos identificaban como pasos. Fue tan grande el miedo que comenzó a invadir a las dos niñas pequeñas que la noche del 31 de marzo decidieron acostarse en la habitación de sus padres. Era la única forma de poder apaciguar un poco el terror que esos fenómenos le estaban causando. Sin embargo, esa noche, los fenómenos volvieron a producirse, pero en esta ocasión, Catherine se armó de valor, abrazó a sus padres, imitó con sus propias manos uno de esos sonidos inexplicables que se producían en la casa y dijo en voz alta, Señor Pezuñas, haga como yo. Tras golpear la niña en la pared, la entidad repitió el sonido. Uh -huh. Fue entonces cuando Margareta se sumó al improvisado experimento y le preguntó a la entidad que ya habían bautizado como señor Pezuñas. Uh -huh. Si podía repetir lo que ella iba a hacer. Dio cuatro golpes secos en la pared. Que el señor Pezuñas nuevamente volvió a imitar lo que generó un pánico terrible y un desconcierto abismal entre los habitantes del inmueble. Sin embargo, Katherine, con el paso de los días, mientras su padre Joe Fox y sus hermanas mayores seguían aterradas por los golpes, continuó, continuó comunicándose en solitario, en forma de juego rítmico, con el señor Pezuñas, quien imitaba una y otra vez los golpes que la niña producía con sus propias manos. Es decir, eh como una película de terror, sí. comienzan a escuchar los ruidos, una noche estando todos en la cama de, de los papás y al escuchar los sonidos, las niñas, o una de ellas Catherine imita el sonido y se comunica por primera vez con algo que no veía, con algo que no existía, la comunicación con los espíritus, al menos no existía en esta época del siglo XIX Catherine eh, le pone de, de nombre y eso es lo que hasta la fecha no entiendo le pone señor Pezuñas ¿por qué Catherine se, se está comunicando con, con algo que no ve? ¿por qué le tendría que poner un nombre que hace referencia a lo maligno? Pues, le dice señor Pezuñas ¿fue porque vio algo? eso es lo raro, le llamó señor Pezuñas así le puso esa noche transcurrió entre una comunicación leve de imitar los sonidos de las niñas y de este espíritu y los días después eh, una de las niñas en solitario ya en su cuarto con esta idea de que dentro de la casa había un espíritu algo que la escuchaba quiso seguir la comunicación y Hacía los mismos sonidos que él para poder entablar una fraternal este, convivencia. Después dice, una noche las tres hermanas decidieron realizar una comunicación conjunta. Se sentaron alrededor de una mesa y establecieron un código de comunicación. ¿Un golpe significaba sí? ¿Dos golpes significaban no? Esa sesión se abrió con la pregunta, ¿qué pasaría a la historia como la canónica para iniciar cualquier contacto paranormal, vean sea mediante Ouija, psicofonía u otro método de comunicación con el más allá. La pregunta fue, ¿hay alguien aquí? Es decir, cuando ustedes ven a los charlatanes investigadores paranormales, a los charlatanes exploradores paranormales y que dicen, ¿hay alguien aquí? ¡Toma de mi energía! Toma de mi energía. Esa pregunta de, ¿hay alguien aquí? Los charlatanes no saben, pero es la primera que emiten estas tres niñas al querer comunicarse con la entidad ya de una forma entendible, con un toquido para decir sí y dos toquidos para decir no. Ese fue el, el primer paso con la comunicación para los espíritus y humanos con las hermanas Fox, eso de toma de mi energía y hazte presente, ya esas ya son jaladas de los exploradores paranormales, minus doquis, pocus, Padre, nostris, eso también ya es de los charlatanes, Seculín, exploradores paranormales <risa> y todo lo que demás digan en esas, en esas sesiones, bien, así comienzan las hermanas Fox, y dice esa noche mediante su investigación las hermanas fox supieron que la entidad que se comunicaba con ellas estaba muerta según informó en esa comunicación fue asesinado en esa casa se trataba de un varón y sus huesos seguían enterrados bajo la vivienda en años posteriores el suceso se eh, al suceso se realizaron unas excavaciones en el inmueble apareció enterrado en posición fetal el cuerpo de un hombre que había sido asesinado. Se trataba de un bonero de unos 30 años y fue el comienzo de la investigación paranormal. Y aunque parezca increíble, fue una niña de 12 años quien abrió una puerta hacia el mundo apasionante de lo desconocido. Hoy en día hay millones de personas que investigan de forma seria los fenómenos, paranormales. Así inició la investigación paranormal Muy y el espiritismo con una niña de 12 años, en el caso de las hermanas Fox. Hasta escalofrío me dio de saber de dónde viene todo esto, ¿no? Nuestra pasión, sí. nuestro gusto por los fenómenos sí. paranormales. La comunicación que conocemos como la Ouija, que conocemos con eh, psicofonía, psicoimágenes y otros tipos, inició esa noche, 31 de marzo, de 1848 en casa de los Fox. De aquí en adelante, un, un señor, un hombre, al cual le podemos dar, o todos le pueden dar el, el nombre del de padre de la, del espiritismo, fue quien se interesó en este caso y comenzó a investigar qué era lo que sucedía con estas hermanas, qué era con lo que se comunicaban, y él entonces pensó en que debería de haber más personas que se comunicaran con los espíritus. Y si se podía comunicar con los espíritus, entonces, ¿por qué no preguntarles todo lo que no sabemos? Todo sobre el más allá, sobre Dios, sobre los espíritus en general. Y aquí es donde entra eh, el tema de Alan Carde, que a Andrea nos va a... A platicar. Aniel Max nos mandó 65 pesotes y dice Muy buenas noches, otra y Andrea. Un fuerte abrazo. Todos los temas son muy interesantes. Gracias, Hola, Aniel Aniel. Max. Ah, Así El libro de los espíritus de Alan Kardec. Este es el primer libro que él escribe, ¿no? Este es el primer libro que él escribe, pero vamos a hablar sobre él. ¿Quién es Alan Kardec? Alan Kardec eh, fue filósofo, escritor y científico. Él no era medium o espiritista para nada. ¿Por qué se interesó él por el espiritismo? Él eh, era escéptico, él no le interesaban estas cosas, no creía en esto, pero entonces sucedieron el, sucedió en la vida de él una serie de cuestiones que lo hizo como pensar. Y fue que en Europa, en 1853, 1852, empezó el auge de esta cuestión espiritista, como tú decías aquí con estas niñas y todo eso, empezó eh, como esta cuestión, la gana de saber sobre los espíritus, cómo comunicarse con esta gente, todo eso. Entonces, eh, él empezó como a tener invitaciones de parte de gente que, que lo invitaban, pero eh, sepamos bien que esta cuestión de los, del espiritismo y todo esto no era de la clase media ni baja, sino era de las clases altas, no era común. Entonces eh, lo empezaron a invitar a él, pero él no creía, eh, fue a varias sesiones que hicieron, pero no fue sino hasta la tercera vez, que fue donde creo que una mesa se elevó, se movió, algo sucedió, que fue que lo convenció a él de investigar qué era lo que hacía mover estas cosas y cómo era que tenían que comunicarse con los espíritus y todas estas cuestiones, ¿no? Sí, en, en aquella época había esta comunicación de, de las mesas con espiritistas, con eh, mediums, uh -huh. personas que decían poder ver espíritus o comunicarse con ellos, como la entrevistada que tuvimos aquí, Abril, es decir, desde hace mucho tiempo, desde el, yo creo que, los primeros humanos. Eh, algunos tienen ese don de poder ver espíritus, de comunicarse con ellos, etcétera. Y Alan Kardec eh, fue invitado para ver estas sesiones, para estar presente y poco a poco es adentrando a un mundo desconocido, a un mundo que nadie había escrito sobre eso, ni había eh, recopilado información. Así que él, eh, filósofo, científico, y seguramente adinerado, porque si no, eh, no iba a tener tiempo, ¿cómo iba a tener tiempo para ir a andar haciendo las investigaciones? Investigaciones. Entonces, Déjame bueno. decir un, un un caso, nada más un poquito. Eh, lo que se me hace muy curioso es que, lo dijo Andrea, eh, esto del de espiritismo, de la comunicación con los muertos, de, las, de los mediums era de gente de clase alta. De clase alta, ahora lo andamos hablando todos de clase baja, pero bueno, sí. <risa> antes era de clase sí, alta, sí, antes. y lo que menciona de la mesa es un tema que quizá después abordemos, es el tema de las mesas danzantes, uh -huh. eh, en todo este tramo que vamos a hablar de Alan Kardec y el espiritismo aparecerán otros, otros temas vinculados a este, que nos gustaría tocar en su, en su momento y en su propio podcast, en su propia transmisión. Pero sí, las mesas danzantes era un, un tema bien interesante y fue todo un, un tiempo en donde sucedían estas cosas que después les explicaré qué son las mesas danzantes. Bueno, entonces, eh, ¿qué pasa con Alan Kardec? Bueno, entonces él... Eh pensó como en, en esto y, y dijo, bueno, ¿por qué no hacer un libro y organizar todos estos temas y estos asuntos? Porque pues en ese tiempo la gente era para divertirse, ¿no? Eh, que hacían todas estas cosas, pero él como que se adentró un poco más. Se puso un seudónimo para empezar como con su vida así. Y eh, en, se llam, él se llamaba Hipólito León Rival. Y eh, le gustó este nombre porque él decía que él era la encarnación de un Alan Kardec que perteneció a los druidas en tiempos de Julio César, 2400 años antes, según unos hechiceros y brujos que le dijeron a él. O sea que un, en una sesión se comunican sí. estos hechiceros con el espíritu de un tal Alan Kardec uh -huh. de esa época y pues él llamándose este Petronilo Sifon, Sifolusio, Exacto. dice mi nombre no me gusta ¿por qué no llamarme Alan Kardec? Se escucha se Escucha chingón, ¿no? Es sí, poderoso. Sí. De hoy en adelante, ya no sé, Céforo, Victoria, ¿cómo se llama? Eh, Hipólito León Rival. Ah, Hipólit León Rival, ya no voy a ser Hipólito, voy a ser Alan Kardec. Y desde ahí tomó más fuerza su nombre, ¿no? Sí. Es que yo creo que también los nombres, este, pues pueden generar una fuerza o una seguridad en ti, yo creo que es importante, muy importante los nombres, ¿eh? fuera de... Para ser artistas y escritores y todo eso, sí es muy importante un buen seudónimo. Un buen seudónimo, sí. ¿verdad? Uh -huh. Pues sí, o sea, yo Petronilo no iba a llegar a ningún lado, no. la verdad. Eso sí me, no. me chingó bastante a mí, no. mi nombre Petronilo, hazme no. el favor. O sea, todavía dijeras, pues, los de Pemex, digan, ah, se llama Petronilo, contratado. Sí. Pero, pues, no, tenía que estudiar para eso del petróleo y es, no, es un chingo de matemáticas, a mí no se me dan. Pues, no iba a ir a ningún lado. Entonces, por eso Exacto. me tuve que cambiar el nombre, como Alan Kardec. Muy bien. Exacto. Entonces, es en 1853 ah. donde él empieza a gustar como todo lo espiritista, como ya dije, él eh, en este mil, mil, bueno, en, en esta cuestión, en estos años, empezó él y saca la primera edición del libro, que es, eh, bueno, una primera edición del libro, que son 501 preguntas y son tres partes en las que se divide este libro. Y fue un éxito rotundo, o sea, encantó a todo el mundo este libro, fue comprado y se agotó en menos de nada y este libro fue pagado por su bolsillo, nadie lo apoyó. Nadie, nada, o sea, este libro fue hecho y pagado solo por él. En este libro, eh, él se dedica a ir con mediums y con personas que dicen hablar con espíritus y él entonces prepara una serie de preguntas para hacérselas a los espíritus por medio de los mediums. Este libro se trata de eso, de preguntar sobre los temas desconocidos, de las eh, cosas que no sabían en la humanidad o no sabíamos o que nos preguntamos constantemente como, como humanos eh, para los espíritus, ellos que están en otra dimensión, en otro plano terrenal, en otro lugar uh -huh. que nos dieran respuesta entonces este libro consta de no sé cuántas preguntas pero como 800, ¿no? Ya voy para allá La primera edición constaba de 501 preguntas eh, se dividía en tres partes. Para esta edición, él tuvo un ayudante que también él como que se inmiscuía en todo eso, para que, bueno, él le llevó todas las preguntas y fue cuando él hizo su libro, ¿no? Luego eh, escribió otros 13 libros, pero bueno, después de este libro, de Los Espíritus hizo una segunda edición, donde es que es esta, esta, y esta consta de 1019 preguntas. Esta consta eh, de 1019 preguntas. Luego él hizo los 13 libros. Eh, uno es El libro de los mediums, que es buenísimo, excelente. Y otro, que fue El Evangelio según el Espiritismo, de 1857. Con este libro... Fue donde la Iglesia Católica se volvió loca porque, pues, era, como supimos, no era finales de, de la Inquisición. Pero entonces, como no lo podían matar, lo que hicieron fue quemarle, eh, mandarle a la hoguera 300 libros, o sea, 300 300 ejemplares. O sea, Alan Kardec escribe estos libros y quien el clero, decir decir, la Iglesia, manda a, a destruir sus libros. sí. O sea, el libro se escribió en 1857 y, y, y claro, cuando se empezó a, a, a difundir por ahí, llegó a la iglesia, a oídos de la iglesia en 1864 y luego llegó a oídos de la Inquisición en Barcelona, que fue donde dijeron, no, pero qué vamos a hacer, a este tipo no lo podemos matar, pero entonces íbamos a quemarle todos esos libros. Y entonces fue donde le quemaron todos sus libros, y pues no, pues qué triste, pero bueno, eh, fue donde. Oye, pero se, esos eh, libros ya no se volvieron a recuperar, o, o si sí hay escritos de esos libros que quemaron. Pues yo creo que guardaron copias, yo creo que cuando supieron, no, esto, esta gente nos va a quemar todos los libros, yo creo que guardaron copias, y ahí fue donde es como con Hitler: Hitler intentó quemar eh, la, la Biblia, todas las, todas las, las, las eh, eh, ejemplares de la Biblia, y pues quería arrasar con eso, pero no pudo. Obviamente se guardan escritos y vuelven y salen otra vez. Entonces, eh, eso hizo la Iglesia Católica. Intentar quemarle a él eh, eso, eh, creo que lo enviaron a una cuestión que la Iglesia Católica llama como índice la lista de los libros prohibidos. Y luego... sí. O sea, la Iglesia salen? tiene una lista de, libros, de libros prohibidos, sí. O tenía en ese tiempo. Creo que tenía, ya no. Pero creo que sí, ten... no, yo creo que todavía creo hay, que todavía. porque en el Vaticano debajo tienen un montón de libros encerrados que la sociedad no puede ver todavía. Entonces, deben haber buenos libros allá. Esa quemazón de libros se hacía como el llamado a la población y decir si tienen el libro de tal, eh, tráiganlo para quemarlo, ¿no? Exacto. supongo Y obviamente la gente era obediente a la religión, al clero pues también habían bien católicos, ¿no? Entonces, sí. dijeron a esta gente, ¿quién sabe qué maldades está haciendo? Porque ni siquiera leían lo que estaba ahí, no sabían ni siquiera lo... sino simplemente veían que era espíritu o, o alguna cosa así, y ya lo veían como maligno, ¿no? Entonces, seguramente lo vieron a él que estaba difundiendo esto, porque en el libro del de Evangelio de los Espíritus eh, hay eh, también pues cuestiones que él nombra de la Biblia, ¿no? Entonces pues claro, se, se escandalizaron, se volvieron locos y lo que hicieron no fue, como no podían, podían quemarlo, entonces lo que hicieron fue condenar su libro al índice, a la lista de libros prohibidos y quemarle 300 ejemplares a él. Cuando, Pero bueno, esto como que no le importó a él y siguió, siguió con su con su. Cuando cuestión. tengamos el, el libro de, porque está el libro este de el espiritismo en el evangelio, uh -huh. Está ese y está el libro de los... El libro de los, eh, los, los medios y el otro se llama El Evangelio de los Espíritus. Cuando tengamos esos, luego por ahí se anda sí, vendiendo bien. los podemos comprar. Uh -huh. eh, hablaremos más a detalle de cada uno de esos libros. Sí. Porque me decía Andrea que, pues como se menciona uh -huh. obviamente en la eh, en la presentación de, de quién es Alan Kardec, pues... Sí. Eh, se veían muy interesantes, y lamentablemente no los tenemos, pero de todas maneras, aunque los tuviéramos esta noche, pues nos alargaríamos bastante, toda una sí. vida, ¿cuántos libros? trece libros sobre trece. ese tema, uh -huh. y innumerable cantidad de mediums y de personas que se supone se podían comunicar con los espíritus, más adelante vamos a resolver las preguntas, eh, nosotros podemos buscar preguntas y ahí están las respuestas supuestamente de los espíritus. Exacto. El término espiritista no existía. O sea, podemos decir que Alan Kardec es el padre del nombre del espiritismo. O sea, el nombre espiritista no existía. Se hablaba sobre filosofía espiritualista o comunicación con los espíritus en ese tiempo. Entonces, él fue el que... Colocó el nombre de eh, espiritismo. del espiritismo, ¿no? ¿no? Uh -huh. El espiritismo. Exacto, sí. Alguien aquí me preguntó en un principio que cómo, eh, ¿cuál es la diferencia entre espiritualidad y espiritismo? Y bueno, esto de espiritismo es esto. La acción de comunicarse con el más allá, con los muertos, con los eh, espíritus. Y la espiritualidad es una acción donde eh, por... Eh, por energías, por pensamientos, por estudio, por conductas, eh, alimentas tu espíritu, es decir, creces espiritualmente. Esa es la diferencia, que uno es hablar con fantasmas y otro es alimentar tu espíritu. Bueno, ¿qué contiene el libro de los espíritus? El libro de los espíritus dice que los espíritus dice que fuera del amor no hay salvación entonces Alan Carter dice que las religiones dicen que fuera de la religión no hay salvación pero él dice que los de, que los espíritus decían que de, que fuera del amor no hay de, eh, no hay salvación o sea que esto quiere decir que eh, tiene que ser uno bueno buena persona querer a los demás sí para tener salvación o sea está fuera de la religión, o sea, todo, o sea, totalmente fuera de la religión. O sea, las religiones siempre dicen que uno dentro de la religión tiene salvación y fuera no la hay. Okay. En cambio, con lo, eh, los espíritus dicen que fuera del amor no hay salvación. Oh, okay, ok, interesante. Si no hay amor en tu vida, si no hay todas estas eh, virtudes, todas estas, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos decir? Pues esas acciones o actitudes, actitudes, actitudes ante los demás, uh -huh. no hay salvación. O sea, uh -huh. si hay amor en tu corazón, si hay amor con los demás, entonces estaríamos hablando de que estamos pasando, ¿eh? estamos pasando sí. bien el examen de la vida. Sí. Dicen, ¿qué es aquello que debemos evitar dentro del libro? ¿Qué es un, un espiritista? Tipos de espiritismo. Leyes que rigen las comunicaciones. Todos somos espiritistas. Somos espíritus encarnados. Claves de comunicación con los espíritus. El cielo, el infierno. La que no existía el infierno, dice. No existencia del infierno. Habla de los milagros. Aquello que nos depara el destino. El gran descubrimiento que cada acto tiene. O sea, que debemos ser buenas eh, personas y qué pasa si somos malas personas eh, dice que tiene tres pilares el espiritismo ciencia filosofía y moralidad que cada acto eh, de nuestra vida tiene repercusiones que el mundo físico y el mundo espiritual viene de dios que todo tiene un porqué y para qué que todo ser humano eh, alcanzaremos la perfección en alguna vida o sea ahí habla también de la eh, reencarnación okay. Que entonces que podemos alcanzar la perfección en alguna de nuestras vidas eh, bueno y eh, otro dato interesante es que en europa luego de que Alan de fallece de un aneurisma cerebral o sea murió y falleció y bueno eh, él eh, su libro se, se esparce por Europa y todo esto, y fue tanta, tanta la importancia del espiritismo en Europa que llegó a hacerse un proyecto, eh, años después, para que esto del espiritismo se implantara como una materia en los colegios, en las escuelas eh, públicas. En Europa, en Europa, se quería implantar como una clase... Como una clase de... Para, las, para los niños. Sí. O sea, llegó a ser tan importante el tema del espiritismo que lo querían in, como impartir en las escuelas públicas como, como, como una clase, una, una, una materia en, para Uy. los chicos. wow ¿Mm? o sea, interesante, ¿no? Esa clase me gustaría mucho. Hubiera sido muy buena, sí. Hubiera estado buena Hubiera esa clase. Sido muy buena, sí. Eh, sí, es que me parece que... Es que en Europa... Eh, pues parece que ahí se fue formando todo el pensamiento de los temas en el mundo y a nosotros como somos latinoamericanos nos, nos vinieron a dar nada más una embarrada y también como que no, el, el latinoamericano como que no tiene la costumbre de conocer más, de adentrarse a los temas eh, no. y, y eso... Afecta a nuestro avance en nuestros países, porque de verdad creo que estamos muy muy adoctrinados y además tenemos mucho material de entretenimiento. Actualmente ya creo, creo que todo el mundo, pero por ejemplo el, el alcohol, cuando llegaron los españoles y nos conquistaron, el alcohol no se podía, o, la, o el pulque que era fermentado, no se podía tomar a todas las personas aquí en la gran Tenochtitlán, aquí en, en las culturas prehispánicas. Solamente los nobles, los ancianos, podían consumir estas bebidas ya fermentadas. Sí. Y cuando llegan los españoles, les dan a todos la oportunidad de consumir alcohol. ¿Por qué? Porque de esa forma, teniendo los eh, borrachos, eran más manipulables, era más fácil controlarlos cambiar la forma, eh, darles un poquito alcohol y después te iban a pedir más y de esa forma eh, manipularlos, controlar a la sociedad por medio del alcohol y creo que hasta la fecha sigue sucediendo lo mismo. Por eso el alcohol es, es libre, es, a pesar de que es algo que provoca accidentes, provoca violencia y provoca un montón de circunstancias feas para la, la sociedad, lo siguen dejando y... y lo puedes consumir cuando quieras y cuanto quieras, porque precisamente es un es un método de control. De hecho, todos los viernes, por ejemplo, hoy viernes que uh -huh. no vinieron todos aquí, uh -huh. no vinieron a Relatos Oscuros. Los que no vinieron es porque están. ¿Dónde están? Están alcoholizándose en una fiesta, en un antro, eh, cotorreando con los amigos, pero hay alcohol todos los fines de semana viernes sábados y domingos ustedes me dirán si es verdad o no, falso pero la gran cantidad de gente joven o también ya a, a, a grandes verdad sí. los fines de semana es de embriagarse no hay otra trabajas para echarte tus alcoholes el fin de semana me puedes preparar un, un este una paloma Ahí está el tequila y me parece que hay squirt entonces todos los fines de semana o sea, a, Quieren alcohol, ¿qué les pasa? Todo el tiempo es hacer tu trabajo para que el fin de semana te eches tus alcoholes y se encabronas. Si alguien te dice eres un borracho y qué, ¿qué? No te pedo para chupar, no te pido para chupar, ¿o sí? O sea, te pones de esa forma. Dígame cuántos en su casa ahorita están pisteando. Allá en Colombia es igual, pistean los fines de semana. Claro que sí. Cierren el changarro. De mí no estés no hablando, dice Oscar. Bola León. de borrachos, dice él. Sí, bola de borrachos. Bueno, ¿dónde nos quedamos? ¿Por qué? qué ¿Por qué empecé a decir eh, eso? Porque. <coughs> Ya ni me acuerdo por qué empezamos hablar de los borrachos tú te, tú te dispersas, yo no sé por qué terminaste hablando de burras. Okay. Estamos hablando de espíritus y ahora terminaste termine hablando de También hablando de También pues, Date no, no para chupar. <risa> ya voy a ya voy a tragar cagada y qué? Así son de groseros. Mm -hmm. sí. Ya vas a tragar cagada otra vez así. ¿Qué? ¿Quieres que te sirva? No, que no, vas a empezar no, a beber. No, ahorita que no bebe <risa> no. Ahorita que no vean, porque pues sí, la noche sí se me antojó. viernesito noche, hablando de espíritus. Mira, mira lo que dice Fer. ¿Qué dice Fer? Mira. Dice, oye, Ox, tú y Andrea han ido alguna vez a bailar a un antro, ya sea solos o con otras personas. No quiere. No quiere, sí se va con otros, pero conmigo no quiere. Y una colombiana sabe bailar, vean. Buenísimo y no quiere. Bueno, se lo pierde. Es que yo no soy de antros. <risa> yo no, no, no. no, pero sí puedes con otras personas, pero con tu voy, mujer no ¿quién, no ¿Quién voy a andar yendo con otras personas? No sé ni bailar. No es que, para, no es que sea solo para bailar, mi amor. Sino pues es que yo sí para que compartas un momento conmigo y me parece excelente. Gracias, Fer, que le hayas dicho. Yo voy al antro a pistear y ya. Pues pisteamos, compartimos. Aquí también podemos todos pistear. Nosotros, los dos. Podemos dog. pistear, ponemos y, música. y y, y, y, y ¿por qué no se puede compartir en otros momentos, cierto? Porque no me gusta que nos vea la gente. Ah, pues sí. Pero entonces si ¿sí te ven otros. Eh, pa eh, ¿Para qué quieres otros? ir a un antro? ¿quieres decir, a ver, gente? ¿Por qué te vas te a un la antro la con otras personas? Yo, ¿cuál, no te están al... ¿Cuál me viendo? Te otro? están viendo. Otras otro? personas te ven en los antros. ¿Y por qué no te vas conmigo? Que yo no, bailo yo a mí me invitan a las fiestas de youtubers y cosas así. Pero, no, tú te has pues ido a antros solo las... con tus amigos. Ah, claro que no. Y después te digo, ¿y por qué no sales conmigo? Yo no te prohíbo salir. Claro pero ¿por no. qué tampoco compartes conmigo esos pues, momentos? Claro ah, bueno. que no. Ay, y si no bailo, ¿con qué vas a bailar Como tú bien. además? Yo siempre me quedo contigo. Por eso, yo no bailo en el antro, vamos, a, vamos al antro ahorita. Por eso, pero yo quiero, vas a quiero compartir contigo ese momento. No es para bailar, no es para todo Es También puedo compartir un momento diferente que fuera de la casa contigo. Es eso, ¿cierto o no? Pues sí, es así. Muy bien que ver, te dijo. Muy bien. A ver, ¿por qué no alguien, alguien, por qué no dice? ¿Por qué no llevas a Oxlack a una cantina con sus amigos? Ah, no. Ah, no, así, ¿no? Ah, no. Ay, sí, no, ¿verdad? Mm. Al antro, Ay, sí. Ay, sí, sí, el antro, pero si sí, es una cantina mm -hmm. con los amigos, para decir tú vulgaridades, vas harto, porque tú vas harto, ver ¿Pero el fútbol. cuándo salió conmigo? ¿Cómo? Porque tú vas harto con tus amigos. Pero, ¿cuándo yo conmigo? Voy a ir, yo no puedo ir con mis amigos. Conmigo? Yo ni salgo de aquí, de este cuarto, ni, ni siquiera al sol salgo. Para sacar el estrés, dice Viridiana, pues sí, mira, ¿sí ves? Ah, bueno. sí, ya, te ya me está inter... ya, están ya, ya te, ya te apoyando ellas porque verdaderamente el novio sale con su novia a los antros. ¿Qué? Para pasar un momento bonito, diferente, chévere y divertido. Pero no. Bueno, Yo no, pues así soy. Ahora sí que si quieres un bailarín que pero te saque nomás al antro, es que descuide, pues órale, órale, delán, Que sí, órale. sale en antros con fotos con los amigos por allá. Me llama Mamá, estoy en una fiesta, te quiero mucho. ¿Ah, ya, yo, Ay, qué mentiroso. pero, mamá, ¿por qué no estás qué conmigo? Mi, Puedes mi, tener mi, tus momentos también de acto, ¿no? Es cierto, gente, sales con tus amigos, pero no, salgo, conmigo, no tengo ¿no? ni amigos, A ver, no tengo ni amigos. ¡Ay, por el, favor! El Chucky, el, Chucky ya, el Chucky ya ni toma. El Chucky es mi amigo ya ni por toma, favor, ya no lo veo. Amor. Por favor, no y me ya. Mentira. No mientes, mamá. Mis otros amigos no toman, son bien educados, bien decentes. Oh, sobre todo, mamá. No, no, no, nadie te va a creer. Mis otros no. amigos ya se casaron, tienen hijos. Mira, ya me están invitando a bailar. Pues órale. Pues órale. Pues órale. <risa> Ve a bailar. Aquí yo te espero. Que ah, ¿qu mucha necesidad bailar o qué. A ver, yo te pedí un alcohol no, ahorita amor. y no me lo serviste. No, amor, no es necesidad, es salir con la pareja. Dice Oslag: oh, like, mi prima cumple 15 años. Ay, ese sí, se me antojó. Hoy es bien. Es, esos 15 años como que <risa> se me antojaron. Oh, like, mi prima cumple 15, te invito a la fiesta para que bailes con Andrea. Eso. Sí. Vámonos. Sí, estaría chido. ¿Dónde, juguito? ¿Dónde es la fiesta de 15 años? Eso. Es que, mira, el antro no me gusta, pero una fiesta de 15 años donde, Eso, donde toquen este música así de todo tipo, pues sí. ¿Dónde es juguito? y vamos ¿Dónde es juguito? Eh, pues sí, nos echamos unos alcoholes, bailamos en la pista en, en medio de tantos Uy, sí, niños. Sí, sí, aprovecho porque si sí, sí, dijiste sí, sí. uff, sí, toca sí, aprovechar. Sí. Bueno, ya, pues tenemos que cortar esto del podcast porque fue mucho bueno, pleito de que bueno, quieres ir al lado. Sigamos hablando de espíritus. Entonces. A ver, ¿dónde quedamos en espíritus entonces? Y yo era el que había hablado de un tema que no era de borrachos. Bueno, sigamos, eh, ¿qué era lo que estaba diciendo? Dice, ah, sí, que en Europa eh, fue donde eh, se esparció esta cuestión del espiritismo mucho que implantaron, casi implantan, hicieron un proyecto para que se eh, impartiera esta cuestión del espiritismo en las escuelas. Ah, sí, cierto, ahí fue donde, ahí fue donde, nos quedamos. donde preguntamos, sí, de ahí salió lo del alcohol. De y ahí lo salió lo del alcohol. Del alcohol. <risa> uh -huh. Dice R.B.D., eh, no peleen, los quiero mucho Dice RBD, que nos mandó en 25 pesos Te mandamos un abrazo, RBD Abrazo Muy bien eh, Sigue algo más? ¿Algo... Bueno Ya sigue, son Lo que es las preguntas del, de, de este libro ah. Que es eh, donde Mira, dice el chico malo que Es su esposa la que no quiere salir a bailar Con, con él Pues es eh. que hay algunos que que no nos gusta. Pero, ¿por qué si lo haces cuando no estoy? ¿Yo cuando. No, es que, no es que bailes, A es ver, que sales y compartes el momento una foto. con una o, foto. tus amigos en vez de tus amigos. Muéstrame y, una foto. Sal, sal conmigo y, tú, y, y con ellos también se puede, chévere. O sea, ¿Cuándo si tú ya ni me dejas tener amigos todos y con... amigas menos. ¿Cómo así, Mau? O sea, tienes amigas, ¿Cuál, tienes ¿Cuál, ¿Cuál amiga? Digo en pantalla, ¿cuál, ¿cuál amiga? No, ahí sí no me vas a quedar mal aquí porque no es cierto. ¿Cuál amiga? ¿Cuál no amiga miento, tengo que puedo hablar con ella? Mira, mi celular. Daniela, Enid, Bill. Y desde tú estás Uf, aquí, ¿cuándo hemos hablado con Daniela? Tienes muchas amigas y, y, y, y ¿cuándo te prohíbo? ¿Cómo te voy a prohibir eso? No, ¿No digas cosas que no son porque no es así. ¿No sí así? sí no no no me prohíbe pero es Ahora, lo mismo. no ah, me deja bueno. no me deja hablar con ah, bueno. mis amigas ¿Y, y es que acaso yo te quito el celular o te amarro las manos o no pero te enojas no. y pues para qué y por qué me voy a enojar pues yo no sé no porque son amigas de años y aparte así? yo no hablo, para qué quiero hablar no, con no, mis amigas no no no no empieces a, a decir cosas que no yo son para qué rato. quiero hablar con mis amigas también no, no tengo necesidad ah bueno si ¿sí ven entonces está contradiciéndose entonces no o sea, no es cierto, sí, amor. Si que yo quiero hablar con mis amigas, no quiero. Pero eso de que me prohíba hablar con ellas, pues eso está mal. Y yo, ¿por qué te voy a prohibir? Porque pues te, pues, no mientas, enojas. amor. No mientas, amor, porque no es así. Yo nunca te prohíbo. Tú hablas con todas tranquilamente y sin <ríe> problema. Mira, aquí os pues voy a enseñar, vamos a revisar aquí mi WhatsApp para que vean con cuántas amigas se supone hablo. Pues mira, tú me hablas con todo el mundo. Mira. A ver, vamos a ver. Vamos a ver en pantalla Hablo miren con todo miren todo eso miren, Elena que dice que si sí voy a transmitir todas y, y, y todas con, con mira todo ese larguero en ese whatsapp Andrea Droid uno que me vende libros Mau que está aquí echa, con más bajo, echa más para abajo pues pa <risa> echa más para abajo echa más para abajo echa a más para abajo Jorge de History el Tacho más para abajo más para abajo Gira que no me ah, no echa más para abajo, ah, echa más para abajo. Los archivados, echa más vamos para abajo. Dijo, les dejo muchos besitos, entrenadores Andrea los quiero, ¿ya ves? Echa más para abajo, echa más para abajo. ¿Qué más para abajo? Ay, pa mi amor, tú solo quieres mostrar lo que quieres mostrar para ser ver más. ¿sí? Obvio no, a ver más para abajo. Ah, bueno. Sigamos hablando del libro Los Espíritus, que está bueno. A, a ver. ver, pues. Bueno, ¿y tú qué ibas a decir? Este? ¿Me ibas a poner nada al tema? ¿O sigo hablando del de libro? A ver, digamos que los espíritus. Bueno. Esp a ver, los espíritus que no fueron a bailar, la gente que no fue a bailar como tú, que no te sacó a bailar. Ajá. ¿Tú crees que se queden deambulando aquí con ganas de ir a un antro después de que mueren en espíritu? <risa> no sé. No aquí hay pre una pregunta así parecida. Eh. Mira que aquí hay. Eh, aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una. Asiste. El espíritu a su entierro, ustedes qué opinan, o sea, Alan Kardec en una sesión de, de medium pregunta que si el espíritu acude a su entierro. ¿Qué dice el espíritu? ¿Qué le contestó a Alan Kardec? Dice con mucha frecuencia, pero a veces no se da cuenta de lo que ocurre si se encuentra todavía en la turbación, ¿qué es la turbación? Pues como que lo que no sabe si está vivo, si está muerto, en dónde está, yo creo que es un, mm. está confundido y el espíritu puede ir al entierro, pero no sabe lo que está sucediendo. Sí, mira, dice, se envanece de la ocurrencia de asistentes a su entierro, más o menos, según el sentimiento con que se concurren aquellos. ¿Mm? O sea, sí. qué extraño. A ver otra vez esa última parte. Dice se envanece la concurrencia de asistentes a su entierro, o sea, como que si se entristece si no van ah, la pregunta. o si van muchos se pone feliz. Ah, ah que si sí. la pregunta es eso, que si se entristece al ver que van muchos a su entierro, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. Entonces dice más o menos. Según el sentimiento con que se, con, con, con que concurren aquellos, según con el sentimiento que concurren a ellos. O sea, que si van felices, él también está ah, feliz. Ah, ok. O si van tristes, pues él también se pone triste. Ah, ya entendí. Uy, pero pues ¿quién se va a poner feliz de que alguien fallezca? O sea... Pues sí, hay, hay, hay personas en los pueblos que llevan eh, así como grupos musicales para celebrarle que no lloren, sino que estén contentos <coughs> ¿así? Um, sí, ¿verdad? O sea, la gente de pueblo sí. lleva eh, bandas y tocan música y eso no sé, no sé eh, yo creo que no, no hay alegría, mira dice Sakurita Moon, es que Sakurita desde hace rato estaba preguntando sobre cosas de este tipo de espiritualidad es. y espíritus yo voy a responder eso. De acuerdo a la religiosa espiritualista, a veces el espíritu no sabe que murió y nos logra y, no lo y nos logra o y no logra desprenderse de su cuerpo para pasar al otro plano. Sacurita, ah, es como lo que dice el espíritu este, ¿no? Sí. Sí. Mira, los herederos, ¿qué piensan de los terrenos? Ah, mira que hay una pregunta igual así. Ah, eh, y, Mura, y Mura dice, mira, el espíritu del que el espíritu que acaba no. Cómo así no entiendo aquí. El espíritu del allá, ah, el espíritu del que acaba de morir, ¿asiste a las reuniones de sus herederos? Casi siempre. Dios lo quiere por su propia instrucción y castigo de los culpables pues entonces juzga lo que valen sus protestas. Para él todos los sentimientos están patentes y el desengaño que experimenta viendo la rapacidad de los que se reparten sus ahorros le ilustra sobre los sentimientos de estos, pero ya les llegará su hora. ¡Oh! ¡Qué miedo! Y si no tienes terrenos... O sea, que más cada pues, Navidad, pues no cuando se junta la familia y se pelean por los terrenos, ¿ahí está el muerto? Mm, según Alan Kardec, sí. <risas> Dice José Muñoz, los budistas practicantes se alegran con la muerte porque dejan de sufrir. O sea, es como si viviéramos en, una, en un sufrimiento constante. El vivir sería como pasar por un castigo para ellos. Eso me parece terrible. Es difícil la vida, es complicada, pero yo creo que las eh, expresiones de amor y los momentos de cariño y ese amor que sientes por alguien, vale todo el sufrimiento que puedas tener en el, en el mundo. Me, me parece que es mucho más fuerte el amor que todas las desgracias que puedan ocurrirte. Yo creo que uh -huh. si ellos creen que esto pudiera ser como un castigo literal o parte de, de sufrir del espíritu, me parece que no el, el, con el beso de, de alguien con un abrazo, etcétera, con una palabra de, de amor muy profundo, rompe, yo creo, yo sí considero que rompe todas las cosas eh, feas que, que ha de ver o de existir en este plano terrenal. Sí, bueno, Siguiente pregunta. Sí, bueno, <risa> sí, bueno, el que sigue. <risa> no, no es para, para que pues la gente vaya contestando también okay, las preguntas. Ok, yo, yo bien profundo, yo que el amor y... Sí, bueno, el que sigue. <risa> ok. No, es que es para que la gente vaya Como contestando las preguntas. No también hacer los partícipes. O sea, dice, los espíritus conocen el tiempo en que reencarnarán. ¿Qué, ¿Qué dicen ustedes? ¿Los espíritus conocen el tiempo en que reencarnarán? Esa es la pregunta. Yo digo que no. Pues yo digo que no. ¿Qué dijo el espíritu? Dijo, los presien, lo presienten, como el ciego siente el fuego a que se aproxima. Saben que han de volver a tomar su cuerpo, como saben ustedes que han de morir un día, sin saber cuándo será. O. Oh. Oye, eso está interesante. O sea... ¿Sí? ¿Tú crees que las personas sientan cuando se van a morir? Yo digo que sí. Ay, no sé, no sé. No, no tanto uno, pues las personas jóvenes no, pero no, sí los abuelos. Pero pues, también se mueren jóvenes, o sea. Yo digo que sí los abuelitos. Pues, o, o Por sea, ejemplo, mi abuela, o sea, yo, yo cuento sobre una experiencia y yo digo, mi abuela, yo creo que mi abuela sí presintió su muerte, porque ya dos días antes de fallecer eh, me llamó y quería que alguien la visitara y yo como era muy cercana a ella, pues yo fui a visitarla, pero la, la vi mal, o sea, no quería comer, eh, ella tomaba medicamentos, no quería tomarse los medicamentos, o sea, como que se estaba dejando. Y entonces yo le decía, no, abuela, no ¿sí sé qué, pero ella me decía, no, que que, que, que ella se, se sentía muy mal, que, que ella no, que ella o sea, ya no se hallaba. Yo no sé cómo explicarlo. Bueno, una cosa es que se dejen no, morir y otra cosa es que presientan pero su no, muerte. Pero ya no creo que en dos días que deje de comer, no creo que se haya dejado morir. O sea, no creo eso. Yo creo Pero más, ella ya no quería estar, o sea, dices que ya no se sentía bien. Sí, y además sus medicamentos no eran así como para el corazón o cosas así, no eran medicamentos, por ejemplo, para la tiroides, que para eh, la glucosa en la sangre, ¿sí? No era cosa de que por dos días los dejara de, de consumir y ya se iba a morir, no. Yo creo que ella ya presentía algo y ella ya como que se, se sentía que algo se avecinaba, mejor dicho en la noche se despertaba asustada, entonces yo digo que sí se puede presentir, y ya pues a los dos días ya ella falleció, así, fulminante, o sea, le dio un infarto. Dice Oliver, yo solamente soñé con los dos familiares fallecidos, pero solo avisan para comunicar de que ya están descansando en paz. Sí, puede pasar. Uh -huh. No sé, yo creo que no sientes cuando te vas a morir Bueno, algunas pero, pero, personas sí Yo creo sí. que en el caso de los abuelitos no. sí puede suceder O sea, no sé, pero sí puede suceder yo, yo sé que... Yo creo que algunos sí, otros no Sí ¿Otra pregunta? Sí, otra pregunta vamos Dice, bueno, aquí dice Lisette Mi abuelito antes de morir dijo en dos ocasiones... Que su hermana fallecida se le apareció a un lado de la cama diciendo, diciéndole que era tiempo de irse. O sea que sí, a varios les ha pasado eso también. Que les van a avisar de ahora oh, ya, ya es tiempo de que te vayas. Un tío, un tío, unas, una semana antes de, de fallecer, él dijo que la mamá le había tocado en la ventana. ¿Te imaginas? Entonces, a varias personas sí, sí les ha pasado esa cosa, eso así. eso sí, sí, mira dice Andrew los perritos cuando saben que se van a morir se escapan de casa de sus dueños para morir lejos sí, los gatos también ay no eh, o sea parece que los animales presienten su muerte, sí dice Carlos, una persona me saludó hace tiempo y yo sentía un escalofrío muy extraño y él murió unas dos semanas después dice Carlos Enrique Ay, oh, sí, eso pasa también Dice Lopri, mi papi antes de morir, si mamá lo visitó, oh, su mamá lo visitó, sí. o sea, su abuelita visitó a, a su papá antes de morir. Sí, qué miedo. Oye, si, eso sí no está chido. Eh, que revises el WhatsApp. A ver, vamos, dice que revise. Es que quieren que veamos el WhatsApp, gente. Mira el de Fer, que Fer me cae bien. Vamos uh -huh. a... ya ves cómo tú seleccionas quién sí, quién no bueno, pero ¿cuándo? hasta hoy he dicho eso, de resto nunca dices que Fer y que no, porque... no, no, solo Fer porque dice Fer pero el resto no sé, o sea, ahí tú le haces a, a dice que inscríbanse juntos a clases de baile así aprendes y puedes ir juntos a fiestas antros sonideros a lo que mí, quieras mira, muy bonito, tienes un sí, ángel sí. a tu lado Considérala y ella te obvio muy bonito sí este pues no es que yo y no un tengo día, una... y un día le dije que yo le enseñaba a bailar y tampoco es pues pues que hizo. a mí no me gusta yo no tengo ganas de bailar o sea, no es no es algo como que quiera hacerlo o sea simplemente no ay pues tampoco te obligo pues sí pues claro o sea a ti si sí no te gusta qué no te gusta de comer a mí me gusta todo eh, ¿qué es lo que no te gusta? ¿de qué? pues de algo, o sea que, que digas, no, pues no lo quiero hacer no, mm. pues es que no es a fuerzas, yo lamento no querer bailar, no, no es algo que me nazca a veces me, me gusta bailar cuando estoy borrachito así, pero de borracho bailo así, pero que, que, que yo quiera bailar a un salón, a un antro pues no, no me nace no, no, no tengo ganas, no quiero bueno. Preferiría estar jugando con mis muñequitos, bueno. pintando, leyendo. Siguiente pregunta. O sea, los Antony, Anthony Hopkins, ¿crees que algún día salió al antro a bailar con su esposa? Anthony Hopkins baila y hace tiktoks bailando. Ah, chinga. No sé que ya se murió y que los hoyos negros. No se podía ni mover. Stephen Hawking, no, ah. no, no. No Anthony Hopkins, por Dios. <risa> Por Dios. Y creo Dios. que ese no se podía ni mover. Anthony Hopkins. no Ant Anthony Y mira que tú dijiste un nombre y Anthony Hopkins sí baila. Anthony Hopkins, ya es Y sí sale bailando TikTok, pero no. Ah, no Stephen era Hawking era, era el otro Era el otro, era Stephen Hopkins. Era que andaba en silla de ruedas. No? <risa> pues, sí, no, ni puede bailar, como dices que sí. Ok, yo okay, era este. Stephen Hopkins de los hoyos negros. <ríe> <ríe> <ríe> Dios. Oye, si ¿sí se parece el nombre, sí, sí. <ríe> ok. ¿Alguien, a ver, ¿qué que nos mandó algo? Ya vamos a ver. ¿Qué, qué puso? Gabriel. Que, que lo va a disfrutar, que no se queden con las ganas de nada. Tranquilo, viejo. Tranquilo. Es que. Vale. Pues es que no, no quiero, no tengo ganas, no me gusta. Cuando ya llegan a viejos, van a decir si lo hubiera al menos intentado, ¿no? ¿Qué? ¿Bailar? ¿Para qué o okay? qué? ¿Qué gano? No me gusta. Dice, qué aburrido es Oxlack. Pues sí, o sea, imagínate que yo bailar, si así tengo pegue, si yo bailara, mm, no, no, Dios mío, olvídate. Imagínate si así tengo pegue y me buscan y me buscan, ya, y después dices es que no. Te conté. Tony Hopkins. <risa> a ver, vamos a ver. Ahí está Anthony mira, Hopkins. Mira, Anthony a ver, Hopkins. Vamos a ver. Y casado con una colombiana, para que vean. <risa> La cumbia colombiana. Pichi, pues tiene un chingo de dinero, ¿cómo no va a bailar? Yo también bailaría con un chingo de dinero, digo... A bailar. La cumbia, es... la cumbia colombiana. Sí. Con un chingo de um, dinero, pam, pam, pam. mira. Pero pues, si estoy todo estresado de que no tengo dinero, ¿tú crees que me van a dar ganas dando de bailar? Dicha mm -hmm. Anthony Hopkins, pues sí. Pues qué le queda ya. Baila nada más. Antes de que hace algo, si no, se podría acostar todo el día en su cama. Pues el viejito está disfrutando ya. ¿Con una colombiana dices tú? Sí, muy bonita la señora ¿A poco? Muy agradable, sí, la señora ¿Tú cómo sabes? Eh, ah, porque pues ha contado su vida y todo eso la esposa ha salido en entrevistas y todo Dice Daniel García a veces hay que ceder un poco es que les miente ella porque sí ya fuimos a un lugar allá en ¿en dónde? En Playa del Carmen fuimos y bailamos un antro y todo y nos la pasamos bien, ¿sí o no? Una vez hace 20 años pero sí o no, sí, sí, fuimos sí. a bailar, nos la pasamos bien, estuvimos contentos, sí. ahí está, entonces para qué le mientes a la gente de que yo no quiero Una no vez hace, porque te, te he dicho hace poco y, y no Y un día que me puse aquí todo bien borrachote, que hasta tenemos un video que estás bailando conmigo aquí, a ver Pues sí, toca embriagarte para que bailes conmigo, <risa> voy a embriagarlo otra vez para pa que baile Va a hacerlo, ok. Ya ya vamos a seguir con este bueno con, con los espíritus. Los espíritus. A ver, otra pregunta. Uh -huh. Dice: todos los espíritus se preocupan por su reencarnación. Ah, no, eso ya es cierto. Uh -huh. a ver... Ah, ha... no, no, no. Los espíritus conocen el tiempo en que reencarnarán, esa ya la hicimos. Pero aquí dice: todos los espíritus se preocupan por su reencarnación. ¿Será posible? O sea, si hay preocupación. Yo creo que no. Alan Kardec, bueno, es que debo de leer todas sus preguntas, porque ahí está siendo muy específico. ¿Pero qué dijo el espíritu? Dice, los hay que ni siquiera piensan en ello, ni la comprenden. Lo que depende de su naturaleza más o menos avanzada. Para algunos es un castigo la incertidumbre que tienen en su porvenir es que eso es lo que no me gusta, bueno, o esas son las respuestas reales, porque los espíritus se andan por las ramas, es lo que a mí me pasa cuando leo las respuestas de estos espíritus, siento como que sí, a veces, tal vez puede ser, quién sabe, no sé, sabes qué, o sea, es como que sus respuestas. Quiero unas respuestas más firmes. Como cuáles? A ver, y te las busco a ver si hay. A ver, Mauricio Carrera nos mandó. 129 dice, ¿para que vale el viejo cachón? Me dijo, ah, me dijo cachón. Eso de cachones de cuernos, ¿no? Ah, pero cachos de... Te lo dice por molestar. Cachos de cuernos. Ay, sí. Ay, tú crees ¿Qué, que qué sí? te saben. Tú crees, ganas de envidioso y ganas de molestar nomás. O sea, ¿no <risa> ¿ese viejo cachón significa que yo tengo cuernos? ganas de molestarte. ¿no? ¿Pero sí significa eso? ¿Tú crees que si yo te pusiera cuernos estaría saliendo aquí ante millones de personas? Pues el, el otro me pondría problema. <risa> ¿Tú, ¿Tú qué crees? Ponle lógica a las pues, cosas. Yo pues no te prohíbo, tú puedes salir a donde tú quieras, con quien quieras. Pero digo yo que si una mujer tiene dos personas, ¿no podría salir así en, en, en, en, en esto? Sí, hay otros que... Claro que sí puede ser. Ni en con fotos dos. con Creo el sí. otro. No, no, claro no, que sí no. Puede Ahí salir no con hay mujeres dos. que esconden y no ponen fotos, no ponen nada, no, no salen así, porque o tienen problemas con el uno o tienen problemas con el otro. Ay. Dice. No, no, no es así, no es así. Llévala a pasear, museo, Museos, cines o restaurantes. Mira, cines, sí vamos. Museos, uff, vamos muchísimo. Sí. Y, y restaurantes. Mira, nada más le gustan los taquitos Bueno, le gusta todo, pero la verdad los taquitos Nos hacen feliz sí. y, y vamos constantemente a comer taquitos, ¿verdad? Sí Hoy fuimos a comer taquitos, gracias a todos ustedes por los super chats sí. y, y mañana ella me dijo que me iba A llevar a comer taquitos Se lo recuerdo aquí, aquí Para que la mañana vayamos, ¿sí o no? Entonces, sí, sí ¿Ustedes piensan que yo me porto mal? Que la tengo castigada y encerrada <risa> No, gente, al contrario Al contrario yo siempre les procuro que ella esté contenta, que se sienta cómoda, tranquila. Ella fue la que me vino a reclamar que todavía de lo muy buena onda que soy, todavía quiere que bailemos en un antro. Nunca es suficiente, vamos. ¿Mm? Ok, bueno. Muchas, muchas mujeres van con su pareja a un antro, así sea unas dos, tres veces. Es que vamos no a de antros. No, porque qué mientes, amor? No mientas, amor. O sea, sí voy, sí he ido a antros muchas veces. <risa> ah, bueno. Pero yo no voy a bailar, solamente me siento. ¿Y por qué no y haces eso y, conmigo? Y tomo, pues vamos, a sentarnos, vamos y tomar, a sentarnos y tomar y, y tomar. A tomar, pues sí, y o sea, a hablar y hacer. Tú dijiste risa. bailar y fue por eso que yo dije no. Pero <risa> Si tú me dices, vamos a sentarnos a un antro a tomar, a tomar, a tomar. Pues sí, lo que haces con tus amigos también ¿Sí? lo puedes compartir conmigo. Vamos. Y listo. Pues eso sí sí lo podemos hacer. Muy bien. Creo que sí podemos ir a un antro y tomamos, tomamos y tomamos. Exacto. Pero bailar, no. No, no, no, no me nace. Va a bailar no los ojos. <risa> dice no ella, importa. Va a bailar los ojos. Algo así. así algo así. Consciente tu princesa, dice Ricardo Velázquez. Llévale flores y chocolates, dedícale un poema, ¿no ves que por eso los dejan? Por eso, porque les dan flores, poemas, les cantan canciones, les llevan mariachi, por todo eso es que los dejan, ¿sí o no? Pues no sé. Dónde dice? no, es cierto, queremos caballeros, que sean lindos, que nos concien. <risa> gente, por eso los dejan, por andar dándoles todo eso a las mujeres. Mira, ¿Qué, tú, ¿Qué pensamiento, tú's... mamor? De, dale seguridad. Dale, no, este... ¿qué pensamiento, mamor? ¿Quién tranqui, te enseñó eso? Tranqui... Pues la vida misma. ¿Quién te enseñó A eso? Mí... Yo no he andado haciendo regalando flores, ni llevando mariachis. Qué mal, qué mal. ¿Por qué, mal? qué, no mal, qué mal. mal? No me ha ido mal, no me ha ido mal, mira. Estás aquí. ¿Por qué no están las otras? Pues porque... Qué mal, se aburrieron. <risa> no, no. Uy, verdad... Gabriel me salvó. Lamentablemente se no, no aburrieron. Contestar. Yo soy el malo que siempre las dejo y eso eso sí me causa mucho problema. Hola, buenas noches. ¿Qué Onda, cómo están, Hola. Bien, bien, bien, bien. Hola, Hola Gabriel. Gabriel. Dicen bien aquí. Me salvó producción. Oye, no, sí, verdad. ¿no? Porque, sí. porque, porque ya han sido varias y y, este, y no queremos que la gente se moleste. Y el otro, la, Gracias llevar, para que se desengañe y vea que, que no es bueno para una dama de una dama de respeto y andar en un Ah, bueno, defiéndelo. Gracias, Gabriel. Gracias, producción. Te voy a despedir de producción. Gracias, producción. Ese, ese no es tu parlamento, ese no es. Gracias, No, sí. lo que pasa, lo que pasa es que en realidad este. Los, los antros es como ficción, o sea, no es como los pintan. Pues Hay, sí, hay mucha pues gente sí. que que anda con personas que no son su pareja y cosas así, no se debe de andar aprendiendo eso ahí. Sí, sí, sí. De hecho, los antros no van como parejitas, más bien van los que andan dándose sus manos, ¿verdad? Como decía mi abuelita, los que andan de más. Exacto, sí. Mm. Al otro se va a buscar lo que no se le perdió a uno, dices tú, ¿verdad? No, no digas eso, porque dices que antes ibas, entonces, ¿de qué ibas? Mejor no digas. Pues sí, o sea, yo digo la verdad, sí, yo iba a eso, yo soy, yo soy consciente y digo la verdad, por eso... Mira, mejorarle como yo, invito a Lía, este, nos la pasamos todo el día, caminamos, cotorreamos, y luego ya en la noche una cervecita, la cena... Por ejemplo, mañana hizo tamales, mañana hay tamales. Hoy, sí, hoy hicimos tamales, bueno, no hicimos nosotros, pero hoy nos dieron de comer tamalitos, ¿verdad? Uh -huh. Sí, ma mañana viene temprano traer los tamales, yo hice unos empalmes y para estar en la tarde cotorreando Mira, dice, Ale quieres, dice Alejandro Castro, además en los antros hay droga, sí, y a mí me molesta mucho el tema de las drogas, y la verdad es que sí. Sí, Fíjate que, que como te digo la vez pasada Este es uno de los temas que, que en realidad no tengo yo Ni por qué hablar yo lo que más odio En la vida, las drogas Y que un hombre maltrate a una mujer Porque una mujer es inofensiva Entre un hombre Ay Bueno, a menos a mí me maltrata La mujer entonces Pues esto es bueno, es que te quiero <risa> <risa> bueno, y se va Mambo, sí, no, me mandó producción de volada. Es de hecho, yo no este, me estaba bañando. <risas> no, hombre, me estaba bañando y empezó el programa, me agarró de improviso y dijiste, todos los que no están aquí van a andar pisteando. Yo hasta no. Yo hasta el domingo. Si acaso a lo mejor mañana o el domingo. Un, un, un convivio, un baile, una salsita. Fíjate que, que estaría bien que enseñaras a bailar a que Andrea, si ¿Sí sabes bailar salsa, merengue. Pues claro, todo, sí. El colombiano ¿sabes? no se bailar. Te van a enseñar y de gratis. Pero mira, eh, Andrea me, me enseña a pintar, a mí me enseña a hacer dioramas, me enseña a estudiar estos temas y eso, se, eso me gusta muchísimo. Entonces, pues sí. ¿por qué me quiere enseñar algo que yo no quiero? ¿Qué tal si? No, pero. ¿qué tal si me vuelvo un super bailarín, me hago famoso y. Pues no importa, te dejé un bonito recuerdo. Y me toca andar bailando por el mundo en diferentes antros. No sé, yo creo que no hay que rascarle. ¿Cómo se dice? No importa, te dejo un bonito pues, recuerdo entonces. Te vas a acordar de, de Andrea pues diciendo, claro. mira, ¿dónde estoy? Gracias, Andrea. Pues claro. Triunfando. Uno, uno debe dejar no, bonitos te digo, recuerdos. Te digo, la, puedes este comprarte unas bebidas, unas cervezas y ahí en tu terraza o en el patio, ahí mero y conviviendo con Andrea. Sí, lo he hecho. O invitas a unos amigos o algo. Sí, lo he hecho, es que ¿Te ya Ahora del antro. Es que lo, les está haciendo un este un escenario que dos no lo toman muy mal, ¿no? No, no. De hecho no me había dicho eso de que sí me había comentado que quería ver a un antro, pero no es que, que me insistan ni mucho menos, la verdad, no no me molesta. Con eso ahora me sorprendió. ¿Por okay. qué? No, pues sí, deberían sí de ir. No, es, es que yo no verdad. te estoy obligando, no, si todo, no quieres todo, ir, pues no. Toda la religión <risa> opina que deben de ir a bailar y pregúntales si sí o no. De verdad, pues sí, si no tengo... si no quiere, pues obviamente uno no va a obligar pues a nadie, igualmente pues no. De hecho, van a llegar los los superchats rojos para ahí. Eh, oh, ah, no, bueno, no, no, va, es un reto. bueno, eso es un reto. Exacto, si llegaran superchats rojos, pues claro que bailaría de, vamos a bailar, o sea de verdad, sí. Nos ten, tenemos la oportunidad, bueno, nos está yendo podemos, bien. Podemos decir de que si no se puede, pues un, un naranjita, ¿verdad?, Ah, sí, ah, pero. Exacto. O pues, muchos azules constantemente. Y, y mandan super chat para, para que te animes, para animarte. Exactamente, exactamente. Sí, yo digo que sí, sí, si mandan rojitos, sí salimos a bailar. Y sí. No, no, nunca pasará eso. Es más, y te, y te grabas la, y, y lo pones allí en el, en el. Que lo ponga Andrea en el WhatsApp y luego ya lo pasan ahí. Para que vean que ya no <risa> Bueno, sí. <risa> Si quieren que salga a bailar, pues entonces apóyenos con los superchats. es buena uh -huh. es buena propuesta. Yo acepto de esa forma. Sí, claro. Yo, yo sí acepto con esa propuesta. Bueno, les voy a contar una historia rápido cuando, cuando nace mi hijo el segundo Emilio, uh -huh. ahorita ya tiene 17 años, pero cuando él nace papá ya había muerto, había muerto ya tenía. Ese era 17, tenía como 4 años que había muerto. Entonces, este, cuando él nace, viene y lo visita y lo carga chiquito. Nada más que eh, se logran ver nada más las manos, porque mi papá tenía un lunar en la mano izquierda y pues yo lo logré ver. Ah, sí me dijiste. Viene, sí me dijiste. Y viene sí, sí. No y lo carga y se siente un frío muy, muy, muy fuerte, aunque hacía calor. Por eso me estaba acordando ahorita que decían que cuando las mamás les avisan que, órale, ya, a estar canijo. Imagínate que tú estás, este, no sé, estás jugando PlayStation o no sé, estás ahí en el Facebook y de repente tocan el vidrio, ¡eh, órale, ya, vámonos! No, sí. que está canijo, ¿no? Sí. Sí, ya me había. Tira todo, tira el celular y todo. Me acordé ah, de esa historia sí. que nos habías platicado ya exactamente. Sí, es más o menos así, es cuando me acordé por eso que dijeron que, que si hay familiares que vienen y, y hablan, o, o cuando alguien muere y tú lo ves y lo saludas y no sabes que ya murió y te dicen, no ya murió. O sea, de hecho, me acordé de una historia que habían platicado. Pues ahí está abierto el Superchat. Nos vemos, nos vemos y si aquí seguimos, va, nomás que sí, si este. Para que el que se va a ir dentro, que se vaya ahorita terminando el. El programa, no hay problema Ya es bien tarde, son las 12 Fíjate, esos antros son así Después de las 11 y, uh, Yo me duermo claro. tarde, pero ya estoy Cansado, o sea Ya estoy viendo una, la tele o algo así Pero bueno, está bien No voy a poner pero ya Si Andrea quiere que vayamos a bailar Espero que tengamos una oportunidad Y, y vamos a ir muy pronto voy a invitar a bailar a mi vecina Elena. Mi vecina. Órale, estaría, estaría bueno. Estaría bueno. Estaría chido. Cuando vayamos a Monterrey, pues allá nos reunimos todos. Eh, pues ¿Ahí? ahí ponemos música y eh, pues ahí yo digo. Mire, de, de hecho yo tengo un lugar en la, este, cerca de ahí de Monterrey, es una quinta chiquita. Y ahí podemos hacer una, una cena privada. Ahí sí te van a ver tus mejores bailes, va <risa> <risa> Este. Sí. Ya, ya pues, no, no Sí, no, pues sí, sí, sí, claro. Sí, soy, soy serio en realidad. Soy serio por unas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, ya Andrea ya se enojó mucho, Gabriel. No, pero... no, no, ¿por qué me va a enojar? No, no, no no está enojada. No, no, no. Bueno, sí, a lo mejor, a lo mejor sí le molestaría, si sí le recuerdo que en el 2058, pues ya no va a haber mujeres molestonas y todo. Sí. sí, bueno, muy Pero bien. Pero mientras no, todavía siguen. Ya no, se lee, no te no creas, Andrea, es, es juego. <ríe> Yo sé que todo es juego y que se trata de pasar un rato chido con ustedes dos y toda la gente está muy contenta cuando transmiten y cuando no. Pues yo creo que han de estar como yo, preguntando o diciendo si va a haber y agüetadones. Sí, sí. De hecho, fíjate que te iba a felicitar, Andrea, últimamente estas estas transmisiones en lo que tú has hecho los los... Pues los relatos o platicas lo de lo que traes preparado te ha salido muy bien, se escucha bien chido ¿Sí? y aparte no te entretienes bastante me encanta, así ¿Sí? como, como lo relatas de que hasta te imaginas de, de, la, de los asesinos de de, de de la coja, de la cabellona entonces todo eso sí, sí como Olac te dijo un día y yo me acuerdo muy bien que te dice estás leyendo y me aprendí todo lo que dijiste <risa> que ah, era sí. el, el, el silbón. Eso es, eso es la idea, que pues que hablemos de cosas Esa chéveres, que se entretengan y también pues que aporten y eso pues eso es la idea, que estén contentos. Esa es la idea. Uh -huh. y, y, y, y yo creo que debiste de ser maestra porque yo creo que ni a la maestra le poníamos tanta, tanta atención. Uh -huh. Sí, pues sí, pues sí. gracias bueno, muchachos ya, llévensela suave y si van a bailar, van a bailar y si no, pues no, como quiera, les digo este... Tómense un, un, un vasito de soda para relax. Coquita. Un vasito de coquita. Gracias. No, sí. Gracias, Gracias Gabriel. Gabriel. Nos vemos. Un gusto saludarlos. Aquí estamos. Un abrazo. Bye. Bye. Bye. Ok, entonces seguimos con el tema. ¿Quieres seguir con el tema o ya no? Eh, no, pues claro. Eh, espera que estoy mandando saludos. Eh, ¿Tú tienes algo para agregarle al tema o? Eh, no o, podría con, buscar unas preguntas? O continúo. Tenemos una llamada, mira, vamos a contestar la ah, llamada. Ah, bueno. Hola. Hola, hola. No, bueno. Hola, buenas ah, sí. noches. ¿Cómo ¿Cómo Andrea, llamada. ¿qué tal? Hola. Saludos. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Aquí? Vladimir desde la Ciudad de México. Ah, Vladimir, el que tenía nombre de vampiro. El mismo. Muy bien, Vladimir, bienvenido. ¿Qué nos quieres platicar? No sé si ya hayan hablado ahorita de Leonora Piper. ¿Cómo, cómo? Que no sé si ya hayan hablado ahorita de Leonora Piper. No, no, no. Ah, mira, salió. En expedientes paranormales, es muy interesante. Ah, ok, ok. Ya vas a hacer como, Entonces, como unas cápsulas tú, ¿eh? Suena, suena bien, te las sabes. A ver, platícanos. una, en un Estaría padre, ¿no? Sí, dices que salió muy interesante. ¿Qué pasó con esta Leonora no. Carrington? No. <risa> no. Resulta que en 1885 un profesor de la Universidad de Harvard descubrió a esta mujer que era este pues que era una era una mamá de casa normal no pero ya cuando la empezó a este a ver ella le hablaba y le decía de bueno a ver usted tenía familiares así y así y asado no y tal o sea empezaba a hablar de su pasado lo cual terminó por convencerlo dice textualmente Años más tarde, el profesor escribiría: Si desea derribar la ley que dice que todos los cuervos son negros, no debe buscar que ningún cuervo lo sea. Basta con mostrar un único cuervo blanco. Mi cuervo blanco personal es la señora Pike. Ah, caray. Posteriormente, Ajá. resulta que en 1887 llega a Boston este Richard Hodgson. Era un investigador, así decirlo, de estos fenómenos paranormales. Y pues quería poner a prueba a esta, a Leonora, ¿no? A ver, pues, si es un fraude o no. Porque ya antes él había sido el que desmintió a esta Madame Bablaski. Ah, ¿Leonora fue quien desmintió a Madame Bablaski. No, ah, sí. No, este Richard hogson Ah, ok. Ajá, y ahora quería poner a prueba a la señora Piper. Ah, ok, ¿la señora Piper que era, medium? La señora Piper era una medium. Ah, okay, que creo que okay. fue la que primero descubrió este señor, bueno, este profesor William James. Ok. El caso para esto es de que Hoxham llegó a tal punto de que incluso contrató detectives privados para que estuvieran vigilando a la señora, ¿no? Para que la siguieran. A ver, este debe tener espías o algo para informarse de las personas o hacer algún chanchillo por ahí pero dice que pues los detectives a pesar de que hacían toda su vigilancia incluso le llegaron a abrir su correo personal para ver qué había pues no le encontraron ahora no así que nada nada sospechoso no nada que la que la demostrara así como que estaba haciendo algún fraude Ok. bueno no me traigo aquí un pequeño apito que dice que la señora no ganaba ...más de mil dólares al año, entonces... y uh -huh. pues... ...como que dinero, dinero no tenía como para contratar espías... ...para buscar así... ...demasiada información. Sí. Ok. Entonces, ¿qué resultó? ¿Sí se comunicaba con los muertos esa señora Leonora? ¿O no? Pues según esto... ...resulta que más o menos sí si este mostraba todos estos aspectos propios de una media. Incluso tenía hasta su espíritu de control. Que venía siendo como este espíritu que es lo que mantiene el contacto entre nuestro mundo y el otro mundo. Y hablaba técnicamente, pues, por los dos, ¿no? Que era toda, toda esta situación. Uh -huh. De hecho... Se siguieron haciendo más este investigaciones a las sesiones a las que entró este Hudson. Pues esta Piper le hablaba y le decía de, ah, sí, ¿no? Pues es que tú tienes un familiar que le juega, le gusta jugar burro castigado, o tienes tanta familia en Australia y demás. Y, pero, pues, ¿cómo pasa a ver la señora todo esto, no? O sea, es una ama de casa común, ¿no? No, no es la superespía es internacional para poder descubrir todo esto. Y ni modo que me haya buscado en redes sociales, ¿no? Ok. Ok. Pero bueno, dice que a final de cuentas, el 20 de octubre de 1901, cito textualmente, Leonora Paper confesaba al New York Herald, no creo que los espíritus de los muertos hablen a través de mí. Durante estos años de experimentos, me han hecho innumerables preguntas sobre mis creencias, algunas de las cuales respondo aquí y ahora. ¿Es usted espiritista? No. Nunca me he nunca me considerado como tal. ¿Posee alguna prueba convincente de que los espíritus regresan? No puedo decir que la tenga. Pues esto fue una bomba terrible para los espiritistas, ¿no? Uh -huh. Y se de no, pero se nos cayó ahora sí que un ídolo, sea, la. La señora que ya había demostrado tener todo esto y demás. Uh -huh. Pero bueno. Cisnes de finales del siglo, bueno, principios del siglo XX. ¿no? Ok. Ok. Bien, otra. Ajá. Sí, otra este, medium que viene aquí es esta Eusapia Paladino, una italiana. Sí. Que es considerada la inventora del ectoplasma. Oh. A ver, cuéntanos. Vuelvo a citar. Uh -huh. El primer paso que la convertiría en una célebre medium lo dio de la mano del espiritista Giovanni Diamien, un italiano afianzado en Londres que se convirtió en su protector. Como pago, Paladino dirigió diversas sesiones en las que el espíritu visitante era el del pirata John King, el espectro de moda de aquella época. No había medio que se apreciara de hacerlo, que no lo hiciera aparecer en sus sesiones. O sea, esto es este. Bueno, a ella sí se le llevó a considerar directamente como que era una farsante, um, uh -huh. aparte de porque estaba casada con un ilusionista. Ok. Pero, o sea, bueno, no, un poquito sospechosa. Dice aquí. Las sesiones empezaban al atardecer y a medida que oscurecía surgían los prodigios. Solo contamos con las declaraciones de los científicos aparecidas en el informe publicado por Luch un año después. La mesa levitó, un martillo fantasmal la golpeó, un jarrón lleno de agua flotó y la medium bebió de él ayudada por dos manos casi invisibles. A Rejet lo agarró una mano espectral mientras sujetaba firmemente las de Usapi. Algo agarró a Myers por la espalda y lo sacudió. Y esto era, pues, que precisamente salía como que esta mano fantasma extra, ¿no? Que era, era de este gas que conocemos sí, sí. como, como que era, eh, Sí, sí, creo que algunas de esas fotografías las hacían como con este algodón, parecía como que algodón. Sí, es lo que se cuenta, ¿no? Que dicen, de, este, pues la mayor parte son hechas con algodón o con... Con algún truco fotográfico por ahí. Sí, sí, sí. Mm -hmm. pues, Estaría bueno pero, que luego habláramos del ectoplasma. Sería <risa> muy sí, padre. Y de hecho, ahora sí como comentario final. Está, este... decir esto. De el señor Arthur Conando okay. Que era precisamente muy afina Que le gustaban todos estos temas paranormales y demás Sí Y pues en su momento los definía bastante, ¿no? Tiene un cuento llamado El embudo de cuero En el cual Él Narra más o menos Cómo vendría siendo una regresión a partir de tocar un objeto que haya tenido historia. En este caso, el embudo de cuero que utilizaban los inquisidores, uh -huh. que era con el que pues vertían plomo caliente uh -huh. en las personas, ¿no? Uy. Ok. Y, así... y tocando el cuero, podía ver las este la historia pasada, lo que había vivido. Es que en sí lo que cuenta la historia es de que pues a él le llama mucho la atención ver este embudo de cuero y entonces su amigo le dice, de, ah, sí, es que tiene cierta historia. ¿Por qué no hacemos un experimento? A ver, este tú vete a dormir, pero vete a dormir con el embudo de cuero así agarrado. Sí. Y pues él le decía, vamos, qué tranza. ¿no? O sea que tocándole el cuero soñaba, entonces no era como que se viniera a la mente, sino que soñaba y soñaba así es ahora sí que tocándose el cuero pobre sí. <risa> sí sí es un cuento muy muy bueno, se lo recomiendo ahí, si tienen la oportunidad ok, y ese dices que es de Arthur Conan Doyle Arthur Conan Doyle, el mismo que escribió Sherlock Holmes sí, sí, muy bien pues no sabía, no había escuchado este del cuero del toro, ¿cómo era? El embudo de cuero. El embudo de cuero. ¿Así se llama el cuento? ¿Eh? El embudo del cuero. Ok Precisamente. Muy bien. Pues bueno, gracias por eh, esto que dices que salió en la revista, muy interesante. Es un, un especial de muy interesante. Te uh -huh. digo, salió el 14 de marzo del 2022. Es una edición especial, mensual. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿tienes colección de, de revistas o libros de estos temas? De hecho, voy buscando así cositas que me parecen como interesantes y curiosas. Ajá. Y digo, a final de cuentas, igual que con tu programa, es lo que suelo hacer. Mm. Bueno. Eh, voy viendo sí, bueno. cualquier dato que vayan dando así interesante y lo apunto para investigarlo después o a ver qué sale de ahí, ¿no? Bueno, entonces, está gustaría bueno. que siguieras llamándonos con, con algunos sí. de tus eh, opiniones o algunos relatos que hayas encontrado de acuerdo al tema que manejemos. Te agradecemos mucho tu participación, mi hermano. Muchas gracias, que tenga una bonita noche. Hasta no, sí, luego, Andrea. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Ahí está. Bueno. ¿Vas a leer otra pregunta? Sí. Hay unas aquí muy buenas que estuve viendo. Eh, mira, aquí hay una muy buena. Dice, ¿Pueden los padres con sus pensamientos y ruegos atraer al cuerpo del hijo un espíritu bueno con preferencia... Espera, espera, otra vez. ¿Pueden los padres con sus pensamientos y ruegos atraer al cuerpo del hijo un espíritu bueno con preferencia... A un espíritu malo, o sea, se si, la pregunta es si los padres van a tener un hijo, ah, okay, eh, no saben qué espíritu, eh, o sea, va a tener el hijo, no si bueno o malo, sí que o que sea que si espí... los padres pueden atraer con solo sus pensamientos un espíritu bueno o malo al hijo. Ok, y ¿pueden atraer entonces cualquier tipo de espíritu? Entonces, ¿qué opináis? ¿Sí o no? Yo digo que no. Dicen no, pero pueden mejorar el espíritu del hijo que han engendrado y que les ha sido confiado y tal es su deber. Los hijos malos son una prueba para los padres. ¡Oh! Oh, los hijos malos son una prueba para los padres. Dice Richard Fernández, escritura de Enoch, ¿qué dice? Escritura de Enoch y no estoy ni loco, ni drogado, ni borracho, estos son nombres enormes con alas y no se jodan y les tomo el pelo a ustedes, yo les puedo apostar hasta mi vida que estos están en los... ¿Qué, ¿Qué es Richard? ¿De qué estaba hablando? Está peleando ahí en el chat. Eh, vamos a ver. Eh, ok. Por ahí había una que había seleccionado. Este aquí, en esta. Dice... dice ángeles guardianes, espíritus, para la gente que eh, quiere saber sobre sus ángeles, dice, la pregunta que hizo Kardec es, ¿existen espíritus que se unen en especial a una persona para protegerla?, o algo así como si existen los ángeles de la guarda, o existe, existe algún espíritu de protección, y la respuesta del espíritu fue, si sí, el hermano espiritual al que usted llama en el espíritu bueno, ¿qué?, ¿eh? Sí, el hermano espiritual al que ustedes llaman el espíritu bueno o el buen genio. O sea que sí, sí hay espíritus que te protegen. Si ustedes mm. sienten que ah, mm. de pronto alguien los protege, que alguien los ayuda, que eh, no los dejan solos, o que alguien está con ustedes, pues aquí dice este espíritu que sí. Mm. Que hay algunos espíritus que son buenos y que están con uno, que nos acompañan. Oh. Dice Alan Carde, ¿qué debemos entender por ángel guardián? Y la respuesta es el espíritu protector de un orden superior. O sea, o sea los espíritus, yo creo que eh, no, no, no revelan como cosas que no sepamos, creo. Como que asientan nada más las cosas que creemos. Sí, o sea, yo creo que ellos como que preguntaron, o sea, como que hicieron preguntas pero como que hacen o sea como que decían sí no y ya porque sí. porque allá hay, hay, hay muchas imagínate mil diecinueve preguntas mil diecinueve preguntas o sea y deben, debe haber buenas preguntas ahí sí está, estamos buscando uh -huh. algunas eh, dice en el momento de la muerte, siente a veces en el alma una aspiración o éxtasis que le permite entrever el mundo en que va a entrar. O sea, es como esta gente que, que ve el túnel, al final, eh, ve la luz al final del túnel, que tiene estas como, como situaciones donde va a morir y puede ver cómo cómo se va a ir de este plano terrenal y se va hacia la luz, ¿no? Eso es la pregunta. Uh -huh. Y dice, con frecuencia el alma siente cómo se rompen los lazos que la unen al cuerpo. Y entonces pone todos sus esfuerzos en romperlos completamente. Separada en parte de la materia, ve el porvenir revelarse ante ella y goza anticipadamente el estado de espíritu. Es decir que cuando alguien se está muriendo, el espíritu intenta salirse de ese cuerpo, y lo intenta con regocijo al saber que ya va a ser un espíritu, o sea, como habían dicho aquí, que ya no va a sufrir, entonces eso pasa cuando alguien está enfermo, cuando alguien tiene un accidente, o alguna situación de muerte, el espíritu se quiere ir, se quiere salir del cuerpo, para ya no seguir sufriendo, y tener esa sensación de, de estabilidad de satisfacción de estar ya en espíritu, uh -huh. o sea que el espíritu nos abandona en cuanto el cuerpo ya esté destruido. Dice aquí, en la muerte violenta y accidental, sin estar aún debilitados los órganos por la edad o las enfermedades ¿La separación del alma y la extinción de la vida se verifican al mismo tiempo? Y eh, bueno, no le entendí mucho la pregunta, pero dice: Sí, sucede normalmente, pero en todos los casos es muy corto. Después aquí dice: Después de la decapitación, ¿conserva el hombre por algún tiempo conciencia de sí mismo? Yo creo que sí. Pues, si a alguien lo decapita, eh, al momento de decapitar, de quitarle la cabeza. La cabeza todavía está consciente de que le han separado del cuerpo, es la pregunta. Yo creo que sí. y Dice, frecuentemente la conserva durante algunos minutos, minutos hasta que se extingue completamente la vida orgánica, pero a menudo también el temor a la muerte se hace perder, se la hace perder antes del instante del suplicio. O sea y eso que... en 1800... 50 y tantas 55. O sea que cómo es, iban a saber eso en 1855? O, hoy un día esa pregunta uno dice, bueno, sí, muchos investigaron y sí, pero en 1855. O sea que dices tú que ya, científica, que sí. ya científicamente se sabe si sí. a alguien lo decapitan sigue consciente sí, por sí, minutos. Sí, sí, sí. No. Entonces yo digo en 1855 para que supieran esto. Sí, los espíritus le, habl le hablaban al tipo. Dice Yad Gira que está compro <risa> comprobado en estudios... Sí, sí. ...de que si te quitan la cabeza sigues consciente. Pero yo creo que tanto minutos, no, sino unos, unos segundos, yo creo. Pero, aquí, aquí dice pero y, y dicen que oyen y todo. Pero para que este Alan Kardec supiera en ese tiempo, en 1850 y tantas, este, este dato si sí, los espíritus Uy, le hablaban al tiempo. esto sí no sabía que estabas uh -huh. consciente, pero aquí dice uh -huh. que a menudo también el temor a la muerte se le hace perder, es decir, si alguien está preparado para la guillotina y que le van a cortar la cabeza, dice que el miedo a hacer a que le van a cortar la cabeza el espíritu se sale entonces pues yo creo que cuando ya lo cortan ya no está el espíritu, porque, o sea, quizá pueda morir como de un, del, del, susto. Del susto, del miedo, pueda morirse. Yo morir creo que así. el susto le has da un infarto y ya se salió el espíritu. Exacto, o sea que de un susto muy grande uno se puede, se puede quedar sin espíritu, se puede morir. tenemos una llamada, vamos a ver qué contestar. Hola, hola, hola. Ya, ya no, ya dejó de marcar. Uy, entonces qué horrible. Dice Eric, la conciencia dura unos segundos, la vida organiza y espasmos pueden durar minutos. Dios mío, eso debe ser horrible, pero sí, sí, sí, sí creo eso. Dice Prueba, me parece que el espíritu está en las células. Dice Yadjira, la única forma de que salga tu espíritu es muriendo. Sí, claro, sí. Dice Mar, pasa, pasan los videos de la ejecución de los narcos, se ven sin vida antes de que los ejecuten. Uy, ¿en serio, Mar? Sí, yo creo que les da un infarto así. Uy, qué horrible, y no puedo creerlo. Hola, hola, ¿quién habla? Buenas noches. Buenas noches, hola, ¿qué Martín? Desde ¿Qué? Nuevo ¿Qué tal? Estás? ¿Qué tal Martín? Buenas noches, saludos. Bien, hoy estás escuchando tus relatos de del escritismo y todo de lo que todo habían escuchado ustedes. Y, y pues tiene razón en todo lo que dice, ¿sabes? La conclusión es de que no se sabe nada realmente. Cada quien tiene su propia opinión y se debe respetar. ¿Verdad? Ok. Yo respeto, ¿no? Diría Bora, Milutinovic ¿Y ya? ¿Eso era todo? ¿Pero de qué estaban hablando? Sí, pues yo creo, o sea, pues, a, ahora sí que cada quien, ¿no? Este, tenga, no tenga razón. ¿Pero cuál fue tu tema? No, no, todo lo que estás diciéndonos del espiritismo, o sea, que, pues como que ahora sí que cada quien. Pero, pero de qué estaban hablando ahorita, o sea, que están diciendo tú tu... y y, y Andrá, que estaban diciendo de, de sus conclusiones. No, no, hay conclusiones. Es que yo llegué, yo llegué y pues pues por emprender directo y está buena la práctica, ¿no? Sí, pero no, todavía no estamos en conclusiones. estamos eh, escuchando algunas respuestas de los espíritus. Pero, ¿qué es que habla de algo de los espíritus? ¿O...? O, ¿o quieres que te cuente algo de lo que he vivido? ah, este eh, ¿tú crees que a alguien que le corten la cabeza pueda estar con vida todavía unos minutos después de que le quitaran la cabeza? Mira, fíjate que había muchos estudios en Francia cuando usaban la guillotina digamos que podría durar la cabeza sin vida unos cuantos segundos pero yo creo que depende de la realidad de la persona y la, circu la circunstancia en combate Porque, por ejemplo, si, te van, si estás, todos te están viendo y sabes que vas a morir, pues ahí a lo mejor sería distinto a compasión de cuando se ve por un accidente de la nada. La pregunta es: ¿el, el cerebro será consciente por unos instantes? Yo creo que sí. A lo mejor cuestiones de segundos con cierta gente, dependiendo de la forma y cómo se. Ve, y con otros, a lo mejor, duran más. O sea, a la, a, el, a, a la, la cabeza entra el, el temor todavía después de estar sí. separada. Sí, porque los últimos sentidos que se pierden, aparte del olfato, el gusto de la vista, es, es el, pues sí, el oído, ¿no? O sea, es lo último que se pierde después de la vista. O sea, por ejemplo, si de cae, el si cae en la cabeza o sea, y la agarras... Eh, ¿tú podrías ver si tiene todavía vida, vida brillo en los ojos? Ya, ya no, porque serían espacios musculares, o sea sería parte de o sea, de, de la carne del cuerpo o sea, serían los polvos musculares o sea, el cerebro ya estaría muerto O sea, estaría como flácida en la cabeza si, después de que sí, la corta. Sí, ya no tenés conciencia, no sí, por así decirlo. Ok Pero, Pero ajá. Sí, dime, dime no, pues es que imagínate lo que hacen la gente para comprobar esos tipos de, de vidas o, o de lo que hace la gente claro. de cómo puede ser la, o sea, por la conciencia de lo que hay más allá después de la muerte Pues claro, y para el estudio tienen que agarrar la cabeza cuando se la cortan para poder sí. estudiarla, o no sé si le metan algún dispositivo o algo para saber si sigue con vida, es que no entiendo cómo hicieron esos estudios Sí, no, y para saber, pues, sí, va a estar difícil, pero, pues, mientras se estudia, pues, todo puede ser posible, la verdad, eh, pues, si pero, pues, es algo muy, pues, sí. muy bueno, ¿no? Imagínate, Porque, pues, al final, ¿no? es que imagínate que le pasa la guillotina y levantas la cabeza y que te, que te escupa, eso sí sería macabro. Sí, no, hasta película de terror, ¿no? Que claro. que es lo que quiero. <risa> no, pues ya sería tema de qué hablar, güey. pero, pues, está, está difícil. Pero, pues, sí, es lo que puede pasar. Es que, es que eso sería una buena evidencia de que sigues con vida. Si agarras la cabeza sí. y te escupe. Depende de lo que te escupan, ¿no? <risa> o sea... Porque, ¿qué más te puede hacer? ¿Cerrar los ojos o hablar también, no? También, pues. Pero ya no podría hablar. Sí. Oye, doctor, te quería comentar, por ejemplo, de los temas que hablaste de los doble gangers, de los canibalismos, todo eso. Que me ha malvado. Eh, los viajes en el tiempo. Es que. Pues, todos los temas me gustaron, la verdad. Ah, claro. Bueno. Me un poco es que ya no veo pues, como, como en la noche, o sea, las veo en el trabajo, sí, ah, los resumidas y pues veo los programas de los que de los que más me agradan ¿sí? y pues sí, están muy interesantes de todo o sea, ahí, ahí viendo de lo que hablan y así. Ah, qué bueno que te gusten los, los últimos videos pues eh, tratamos sí. de encontrar algunos temitas que les sean interesantes y que podamos mm -hmm. eh, darles información que se lleven a casita porque luego ah, yo, luego siempre es lo mismo y eh, lo que buscamos es encontrar información que pues hasta nosotros sí, nos sorprende o sea pues, real algo nuevo o pues, sea sí porque siempre es lo mismo de información que buscas pues, es lo mismo, o lo más reciente sí exacto uh -huh. Oye, entonces ya para concluir eh, su tema era pues saber cuánto o sea las personas que las cortan la cabeza pues a ver si están conscientes o no, ese era su tema ¿no? del el espiritismo no, no, no, no, hay muchos temas porque son varias preguntas, tenemos un libro de preguntas bye. y respuestas bye. ok, ¿verdad? entonces para ir a tu transmisión y pues ya está, y gracias por contestar, un saludo a todos de nada Martín, que estén muy bien, un abrazote hasta Monterrey, bye buenas noches a todos, descansen, cuídense pues, sí. bye, bye, adiós bueno, yo leo otra, a ver Pues es que yo digo que será una, sería una buena prueba, de que agarras la cabeza y que si cuando la estés viendo te escupe, pues ahí dices, está vivo, todavía está consciente. Oye, Ola. Ah, cabrón, todavía estás ahí. Sí. Ah, no, ¿qué pasó? Ya se, ve que, ya, se ve, ya se ve que iba a pasar lo mismo, siempre que te marcaba pasar lo mismo. Ah. Nada más te iba a decir, cuando me cuando te, me contestaste, yo estaba buscando a mi cargador, güey, porque no me quería quedar sin pela Ajá. Por eso subí y te pregunté sobre el tema, güey, porque no estaba en la sintonía, güey. Hoy ah, agarré okay. mi cargador y hablamos bien, güey, de lo, del tema, ¿no? ¿Sacas? Sí, ya ahorita vamos a seguir este leyendo las preguntas. Ya está, ahorita voy para allá, güey. Cuídense. Órale, bye vale. Ahora vale. sí voy a colgar. Sí, bye. Vale. No, yo creo que ya, ya. ahora, sí, ya ahora sí. Ahora sí. Ahora ya se fue porque ahorita me espantó. ¿Hay alguien ahí? Ya, ahora no. sí ya se fue, eso fue. Listo, ya se fue. Yo siempre he tenido esta pregunta y es: ¿Cuando el alma abandona el cuerpo, tiene enseguida conciencia de sí misma? ¿Sí? ¿El alma? o no? Sí. Cuando el alma abandona el cuerpo, ¿tiene enseguida conciencia de sí misma? O sea, ¿estoy muerto? Sí. ¿Sí o no? Pues ya es que yo debería de pensar que sí, pero dicen que no. Entonces dice, conciencia inmediata no es la palabra, pues por algún tiempo permanece turbada. Yo creo que sí. O sea, Oy, pues eso es o sea yo, digo que, yo digo que que si yo pien yo pensaba eso, o sea, yo, yo digo, la persona, pum, murió, se salió el cuerpo, se salió el alma, digo, y, y, y yo creo que queda como en un shock, ¿no? Pues es que eso, o sea, es feo. yo pensé ¿qué que... Pasó ¿Qué me pasó? ¿Estoy muerto? O sea, que, o sea, yo creo que queda como en, un, como sí, en como, una cosa como, rara. Como un shock, dice sí. Sí, Pero, pues, o sea, todavía, o sea, que no acepta inmediatamente que está muerto la persona. Pues eso es horrible porque yo pensé que si uno se moría, inmediatamente estabas consciente de que ya estabas en otro plano uh -huh. o simplemente se apagaba ya la luz y no había nada más. Pero ¿Yo? si quedas en shock y si eso esa angustia de no saber si estás vivo Exacto. o muerto va a ser terrible, eso No, pues va horrible. A ser horrible. Horrible, o sea, por ejemplo, las personas que mueren repentinamente debe ser horrible. Pues o sea, claro, que quedas así equivocado, no sabes dónde estás. mi pregunta es, o, o sea, si ¿sí de verdad se verá uno mismo ahí, o sea, cuando se sale el alma, esta alma verá su cuerpo pues según la película sí. de Ghost, la sombra del amor, sí, cuando, cuando se morían las personas se veían ahí tiradas hasta que llegaban las sombras y se llevaban Debe ser espíritu. horrible, debe ser horrible todo ese momento, debe ser feo, ¿cierto? Pues sí, entonces sí es feo Uy, morirse. No, es horrible, yo entonces creo sí que es feo morirse. Si hay que tenerle miedo a la muerte, entonces, pues se siente gacho. Dios mío, debe ser terrible. Todos los espíritus sienten con la misma intensidad y duración la turbación que sigue a la separación del alma y el cuerpo. O sea, que si todos sienten ese miedo. A ver. Ajá. qué dice? Dice, no porque depende de su elevación. Ah. El que ya está purificado se reconoce de inmediato porque se ha separado de la materia durante la vida del cuerpo. Mientras que el hombre carnal, cuya conciencia no es pura, conserva por mucho más tiempo la, la influencia de la materia. Oh, oh, o sea hombre. que no es tan, no es tan, o sea, una persona mala si entra en ese shock después de morir y todo eso. Sí, vaina. sí, como los malos así como en Ghost, la sombra del amor, Exactamente, es exactamente, exactamente. Uh -huh. ajá, así. O sea, que los o sea, que hay más paz de las personas que, que tienen como, como esa, esa tranquilidad en vida, o sea, como que más... Eh, como esa elevación, como dice aquí. Dice Lisset Martínez que si alma y espíritu son lo mismo. Sí, es una forma diferente de, de decirle a, ese, a esa existencia, a ese aliento de vida, le podríamos llamar también aliento de vida. También eh, me parece que esto se, se dice diferente porque es de diferente, tienen una raíz diferente, alma y espíritu, alma pues, debe, debe de tener un significado etimológico diferente. Bueno. Que yo sepa, no los diferente. sentimientos están en el alma. Ahora déjame preguntar. Alexa, ¿qué es alma etimológicamente? Traducido de warbiatonconsin.org. Etimológicamente, la palabra proviene de las raíces griegas santos y Lehen, que traducen flor y pico, respectivamente. Alexa, no. Despedida. Ah, ah, Alexa, etimológicamente, ¿qué significa alma? Según la RAE, Timón se define como pieza plana y móvil montada en la parte posterior Timón. de una nave. Alexa, cancela. La... Timón. Alexa, ¿qué significa alma? Según la RAE, alma se define como virgen, doncella. Para más definiciones, prueba. Alexa, ¿qué Alexa definiciones cállate. Que virgen pura. Dice... Entidad abstracta tradicionalmente considerada de la parte inmaterial que, junto con el cuerpo o parte material, constituye al ser humano. Se le atribuye la capacidad de sentir y pensar. El alma no es una realidad sensible y por, y por lo tanto no puede ser estudiada por la ciencia. O sea, en el alma están los sentimientos. Ok, pero etimológicamente quería saber. O sea, alma de qué palabra viene... En determinadas creencias, parte espiritual y mortal, es ¿sí? el alma en los hijos. Bueno, espérate a ver si lo cuento. O sea, la palabra alma, sí. A ver, a ver, alma, ¿qué significa el significado? Mm, el significado de alma no, y espíritu es lo mismo. No me Solamente quiero saber la etimología de alma. A ver, ponle alma etimológicamente, a ver qué te sale. Pero sí, alma y espíritu es lo mismo. Lo está goleando. Pues André? dice, el nombre alma, alma significa de buen corazón o corazón cálido. Pero no dice etimológicamente, no, ¿no? No. Bueno, espíritu es lo mismo. Sí es lo mismo, Lisette. Alma y espíritu es lo mismo. Es como popó y caca, por ejemplo. Como este pipí del uno, como, como, como vaca y güey, como. No, no es lo mismo, mira, es lo que yo estaba diciendo, el alma representa lo que la persona es en verdad, ves, los sentimientos, va Ajá. más allá del cuerpo, en tanto que el espíritu es un mediador entre el cuerpo y el alma. Ah, o sea, son diferentes ¿Sí ¿Cómo, lo que yo que un, como mediador entre el espíritu el espíritu es mediador entre qué y qué entre el cuerpo y el alma eso nunca lo había escuchado ¿Cómo que puede es... existir la confusión sobre qué es el alma y el espíritu su significado varía según la cultura y las creencias sin embargo vamos a tomar los conceptos universalmente dice el alma significa vida y no solo se limita al ser humano se relaciona con los sentimientos. Uy, yo soy súper. Se relaciona con los sentimientos, ¿sí ves? El pensamiento y la vida interior de las personas, o sea, lo que, lo que sentimos, los sentimientos, todas las cosas. El alma es considerada como una entidad distinta que aunque está en el cuerpo, no es igual al cuerpo. Fue creada con el propósito de dar vida y puede modificarse según los gustos y tendencias de cada persona. De espíritu. Y espíritu es, es el principio vital de la vida consciente. El espíritu es lo que anima al cuerpo a actuar como mediador entre cuerpo y alma. El espíritu es inmaterial y aunque es incorpóreo dependiendo del lugar y el carácter particular por medio del cual se manifieste, se puede hablar de malos espíritus. Se considera el espíritu como el motor que hace que el cuerpo se mueva. Es el soplo de vida. Una fuente de control y poder. Al morir, el espíritu abandona el cuerpo, pero a diferencia del alma, este deja de existir. O sea, los sentimientos se van. Muere. Pero el espíritu sí se, sí se va. O sea, es el soplo de vida. Uh -huh. Interesante, interesante. Yo... No, no, se queda igual porque... O sea... No. Según quién lo dijo, según qué uh -huh. religión lo dijo ahí. Porque pues estamos hablando de religión, ¿no? Eso es parte de la religión. Es como cuando dicen que el purgatorio y el, el purgatorio y el... ¿Qué más? ¿Qué más hay? El limbo, el purgatorio... Uy, ¡Oh, ya acabó. No, el ya se acabó. No puede ser. No bueno, lo vamos a tener que dejar para después. Eso de espíritu, alma, porque está, está muy bueno. Ese, está ese raro. Es. Vamos a investigar más qué es eso, quién lo dice, etcétera. Yo pensé que era lo mismo, pero ahora que es un mediador entre el alma y el cuerpo, no lo sé. Bueno, quieres despedirte de alguien? Mm, a, a mí me gustaría que habláramos de los mediums. ¿Sí decir? ¿Les gustaría? Los medios. Bueno, tengo bastantes medios. Eh, muy buenos, muy buenos. Ok, pues sí, vamos a... Mañana es sábado, ¿no? Sí. Vamos a ver qué tema traemos el día de mañana. Y dice, entrevista algún medio. Pues a abril ya la habíamos entrevistado, a lo mejor la volvemos a invitar, no sé. Podría ser. Bye, Eric. Bye, José. Vaya, Dira. Bye Maru Bye Ghost, Bye Calavera Man Bye Dark Angel um, Bye Ambiente Saludable bueno, gente. Bye Jordi Gracias a todos Gracias por venir hoy Hasta mañanita nos vemos Espero que descansen Ya es la una de la mañana el bye, Hasta mañanita Descansen, buenas noches